Muy bien, pues buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar este webinar. Lo que nos trae aquí hoy, esta, en este día, es una aproximación a los derechos humanos al agua y al saneamiento. Eh, bueno, eh, decir en primer lugar que la verdad es que este, este webinar ha, ha, ha prestado especial atención, a, especial interés, ¿no? a, a, digamos, a, a un gran número de personas que se han acercado a, a, a conectarse. Esperamos que satisfaga un poco las expectativas y, bueno, y simplemente poner un poco en contexto eh, qué es lo que nos eh, vamos a encontrar esta tarde aquí. En primer lugar, decir que este webinar está... Eh, promovido por Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo Humano. Eh, está apoyado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, que ha apoyado el, eh, este, este webinar eh, considerando que, bueno, pues que es una temática relevante y necesaria para todas aquellas personas que trabajan o están relacionadas con el sector del de agua y el saneamiento. Agradecer, eh, por supuesto, a la oficina eh, ese apoyo. Eh, agradecer también a, a, la, a, a la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, porque bueno, estamos compartiendo, estamos emitiendo este webinar en sus instalaciones, con un equipo eh, realmente eh, útil para, para hacer posible, para hacer realidad este, este evento. Y quizás eh, compartir en primer lugar eh, qué es lo que nos trae aquí, eh, y a continuación eh, presentaré y eh, daré paso a las personas que me van a acompañar en, en la mesa en esta tarde. Eh, la verdad es que en Hongagua durante bueno, eh, digamos nuestro, nuestra especial prioridad eh, de, a la hora de, inter, de, de la intervención, tanto en terreno como aquí en España, está relacionada con el agua y el saneamiento. Eh, sectorialmente es digamos, el tema en el que nos centramos, pero eh, es que además, eh, como veremos después, eh, el sector del aguacinamiento tiene una conexión eh, muy fuerte con absolutamente prácticamente todas las temáticas eh, en las que trabajamos actores en el ámbito del desarrollo, pero en, también en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la formación, en el ámbito de, de, de cualquier servicio, de cualquier actividad que, que nos podamos encontrar. Luego haremos una reflexión acerca de cómo se conecta este sector con, con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y veremos que es un sector que realmente tiene muchas eh, interrelaciones con eh, prácticamente cualquier actividad sectorial que, que se desarrolle. Por tanto, eh, creemos que, bueno, pues que este webinar puede eh, ser de interés para aquellas personas que, eh, en primer lugar, trabajan en el sector del agua y saneamiento, eh, creemos que, que puede ser necesario para, digamos, para orientar adecuadamente eh, su trabajo desde una perspectiva de derechos humanos, pero creemos que esa interrelación que comentaba del sector del agua y saneamiento con, con muchos otros, pues puede ser también, eh, puede hacer que este, este webinar sea de interés para muchas otras personas que trabajan en muy diversos eh, sectores. Eh, no debemos olvidar que, bueno, el título un poco de este seminario hablamos de derechos humanos al agua y el saneamiento eh, bueno porque es que tanto el agua como el saneamiento son derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas desde hace ya varios años y también eh, daremos alguna vuelta ¿no? al respecto eh, pero, pero es curioso que a pesar de, de este reconocimiento eh, digamos que la perspectiva de un agua es que no siempre se, con, se conocen suficientemente los condicionantes que estos derechos eh, conllevan eh, desde una óptica práctica, ¿no? A la hora de eh, aplicarlos, por ejemplo, a la hora de implementar proyectos, a la hora de trabajar en la provisión de, de servicios de abastecimiento y de agua, a la hora de, de llevar a la práctica ¿no? este marco. ¿no? Entonces, creemos que eh, todavía hace falta mucho por conocer y por desgranar porque, además, Creemos también desde Un Agua que este marco de derechos humanos eh, realmente no es meramente un espacio, o sea, un marco conceptual, que lo es, por supuesto, sino que creemos que establece una serie de, de condicionantes y de requisitos que pueden orientar eh, de una forma eh, realmente útil la práctica de las personas que trabajan en el sector del agua y saneamiento o en otros sectores que están eh, interrelacionados con los recursos hídricos y con el saneamiento. Eh, Obviamente, el objetivo de este, de este webinar no es, eh, digamos, formar expertos y expertas, sino más bien que tengamos un ejercicio de acercamiento al marco de los derechos humanos al agua y saneamiento. Eh, como digo, no con esa lógica de, de, de, de llegar a, a formar expertas y expertos en la materia, pero sí de establecer algunas claves que nos parecen especialmente relevantes. ¿no? Eh, para ello, eh, bueno, hemos, pedido, hemos eh, bueno, pedido a diversas personas que me acompañan hoy en la mesa a que compartan sus propias perspectivas y experiencias en distintas temáticas que están todas ellas relacionadas con los derechos humanos al agua y al saneamiento. Eh, ¿Cuál va a ser un poco la dinámica de esta sesión? Vamos a hacer eh, una, una primera ronda de, de intervenciones de las personas eh, que compartimos hoy la mesa aquí, en la que vamos a hacer bueno, pues un, un recorrido, pequeño recorrido histórico ¿no? y, y una aproximación a, a los fundamentos un poco de, de los derechos al agua y al saneamiento. Eh, vamos a intentar conocer un poco más cuáles son las claves principales, tanto de los derechos al agua como del derecho al saneamiento. Vamos, queremos hacer un ejercicio también de de identificación de cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de los actores de este marco de derechos. Eh, queremos también eh, conectar este marco de derechos al agua y saneamiento con el marco de la Agenda de la agenda 2030. Creemos que es un ejercicio necesario y que, y que tiene que estar un poco en la cabeza de todas las personas que trabajan ¿no? en, en el sector. Y finalmente, también queremos eh, eh, digamos, concretar algunos, algunos retos algunas claves que nos parecen de interés para avanzar en, bueno, en la garantía de los derechos humanos al agua del saneamiento en la práctica, ¿no? para hacer realidad esos derechos a nivel universal. Entonces, eh, después de estas intervenciones, eh, tendremos tiempo para, bueno, pues para, para contrastar algunas de las cuestiones que podamos compartir aquí en la mesa y daremos paso a preguntas del público que, eh, bueno, pues, hay dudas, cuestiones, reflexiones que quieran eh, incorporar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Veis que estamos, eh, estamos proyectando esta sesión a través de una plataforma. En la plataforma tenéis un chat en el que os pedimos que a lo largo de la sesión, en cualquier momento que, que bueno, pues, que, que os surja, compartáis en el mismo chat vuestra pregunta. Una pregunta, a ser posible, por favor, muy clara concreta, específica y breve, por supuesto, porque lo que vamos a hacer aquí va a ser un ejercicio de, de condensar un poco de las preguntas que vayan saliendo para intentar abordarlas. Obviamente no, no nos dará tiempo a abordar todas ellas, pero sí algunas de ellas, o digamos las más repetidas, que puedan salir en el propio chat. Pero como os digo, la idea es que hagáis las personas que estáis conectadas al webinar Vuestras, vuestras preguntas en el chat y de ahí las recogeremos y las compartiremos aquí posteriormente. También decir que bueno, eh, tras esta sesión, dado que ha habido mucho interés eh, en, bueno, pues, eh, en este seminario, eh, estará eh, disponible esta sesión que vamos a grabar para, bueno, pues para aquellas personas que quieran volver a escucharla que quieran, eh, o que quieran eh, escuchar a propiedades si no han podido acceder en, en este momento. Y, y nada más, sin, sin más, si os parece, muchas gracias a todas las personas que estáis conectadas en directo a través de la plataforma. Muchas gracias de nuevo a, a las personas que estáis en la mesa por, por compartir esta tarde con, con nosotras y, y bueno, y, y animar a, a todas que, para que sea una sesión fructífera. Yo creo que la idea es que sea un espacio, eh, digamos, para compartir, un espacio, un espacio para compartir vuestras visiones y experiencias y bueno, y estamos un poco abiertos a, a, bueno, a cualquier necesidad dinámica y reflexión que podáis que podéis hacer. Vale, eh, entonces vamos a empezar, si os parece. Eh, hemos dicho, el título del, del webinar es muy claro, derechos humanos al agua y al saneamiento. Pues yo creo que hay que empezar por ahí, claramente, ¿no? Es decir, mmm, hablamos de derechos humanos... Yo no tengo claro que, de forma mayoritaria, ni siquiera a lo mejor eh, personas que trabajen en el sector del agua y saneamiento conozcan ¿no? eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de estos derechos y, sobre todo, creo que eh, seguramente no, está, no es del todo conocido cuál ha sido la trayectoria que hemos seguido hasta hasta el día de hoy en materia, en materia de derechos. ¿no? Entonces, yo ahí, eh, para, digamos, darnos un poco de luz al respecto... Contamos en primer lugar con Guillermo Gil Santos. Guillermo es responsable de agua y saneamiento en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Y, bueno, le hemos pedido que, bueno, pues, que, pues que nos, nos, nos ayude ¿no? a dar un poco de luz al respecto. ¿no? Entonces, digamos, la primera pregunta a hacerte es, bueno, ¿de dónde surgen estos derechos? Muchas gracias Alberto por, eh, por tus palabras, muchas gracias a, a Ongawa por la, la invitación a participar en este seminario y efectivamente eh, me parece muy oportuna la, la pregunta y creo que es un, un logro entre ellos eh, de, de España y me parece importante resaltar lo que se hable de derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que figuren entre esa, ese catálogo de derechos eh, humanos, algunos eh, más eh, conocidos que otros y en definitiva probablemente el derecho humano al agua potable y al saneamiento, de los menos porque Efectivamente es algo que se ha ido consiguiendo en la última en la última década de manera más, eh, más eh, sólida. Entonces, bueno, quizás es oportuno hacer ese eh, recorrido histórico de cómo se llega a esa a hablar de unos derechos humanos al agua potable y saneamiento. En este sentido, me gustaría eh, señalar cómo desde el Ministerio de Exteriores, desde la Oficina de Derechos Humanos, eh, lo que se trata es de eh, trabajar en todo el reconocimiento, en esa positivación, esto es que los derechos humanos al agua potable y al saneamiento figuren en la agenda de la comunidad internacional y también en las resoluciones de los eh, diferentes órganos que, que se encargan de los derechos humanos en el ámbito, en el ámbito multilateral. Ah, de forma meramente introductoria señalo cómo, de dónde surgen cuando hablamos de los derechos humanos. Es evidente que la concepción de que hay unos eh, derechos de las personas hunde sus raíces en la Edad Media, incluso en la Edad eh, Moderna, con numerosos textos eh, filosóficos, eh, políticos, pero lo que nos, aquí nos interesa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el punto de partida para lo que se conoce actualmente como el sistema, eh, el sistema de naciones... No, el sistema de los, eh, de los derechos humanos. Esto es la existencia de, de tal sistema que no es eh, compartido por, eh, por todos los especialistas. El hablar de, de, de este sistema es uno de los, eh, de los logros que se, ha, que se ha logrado en los últimos eh, 70 años. En este sentido, destaca la, la Declaración Universal de los de los derechos humanos y, junto a ellos dos, los dos pactos internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del año 1966. Queda fuera del ámbito de la explicación de qué son los derechos humanos agua potable, pero bueno, esto está inserto una dinámica de la, de la guerra fría y poco a poco esa, esa declaración universal y esos dos pactos que conforman lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos es progresivamente ampliado a través del desarrollo de un marco institucional con todos los órganos que hay en Naciones Unidas y que se ocupan de los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, todos los diferentes eh, comités que se han creado y que responden a esa segunda pata, digamos, de desarrollo de los eh, derechos humanos, que es, junto a esa declaración y los dos eh, pactos, todas las diferentes convenciones que se han ido aprobando, convenciones, eh, conferencias, que van eh, generando una dinámica en... En diferentes estados en, la, en el ámbito multilateral para ir eh, recogiendo esos, esos derechos en los, en los textos. Lo que aquí nos interesa es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que hace referencia en su artículo 11, si no me equivoco, al derecho a una, a una vida digna y a partir de, de, de, esa, de esa, ese reconocimiento a la, a la vida digna se aprueba en el año 2002 una observación general es un concepto dentro del sistema de Naciones Unidas, pero lo que viene a establecer son eh, ampliaciones o una interpretación, más bien, que hacen los comités sobre el contenido y el alcance de los derechos que sí que aparecen recogidos en ese, en ese pacto. Es a partir de esa observación sobre el derecho a la vida que se señala que el derecho a una vida digna incluye el derecho al agua potable y al saneamiento. O sea, eso es eh, una, una cuestión muy importante que se consigue en dos en mundos. En lo que a mi ministerio corresponde eh, hay que destacar que es a partir de, del año 2006, cuando tanto Alemania como España hacen de, de los derechos humanos al agua potable al saneamiento una prioridad en su, en, su política, en su política exterior. Ello se traduce en la presentación de, las, de, de proyectos, de resoluciones, un año lo presentamos en la Asamblea General y el año siguiente en el Consejo de Derechos Humanos donde no están eh, los mismos estados, en la Asamblea General, los 193 en el Consejo, un poco más eh, reducido, y lo que se viene haciendo ahí es eh, ampliar ese reconocimiento que se hace, eh, ir eh, desarrollando qué implica el reconocimiento del, de los derechos humanos al agua potable y al desalimiento, y se va avanzando en ese reconocimiento ejemplos de ello, por ejemplo, es el aval de dos derechos humanos. Antes eh, se hablaba del derecho humano al agua potable y al saneamiento, es a partir de 2015, una resolución conjunta hispano-alemana, que se comienza a hablar de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, entendiendo que son dos derechos independientes, aunque lógicamente inter, interrelacionados. Eh, también es importante señalar que a partir de estas eh, resoluciones también se ha ido haciendo eh, mayor peso, también como se es, Aparece en la Agenda 2030, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en el plan director de la cooperación española, toda una serie de, de materias que probablemente desarrollarán sí, algunos de los, de los sí, sí. otros ponentes. Con lo cual creo que aquí me, me, me paro. Bien. ¿Y qué, qué tienen en común de estos derechos? Claro, esa es una, una de las cuestiones eh, más eh, debatidas probablemente por la doctrina. Eh, ¿Existe eh, un catálogo de derechos humanos que debe ser... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa tener los derechos humanos universales? Pues bien, eso significa que hay una serie de consideraciones que eh, implican eh, la existencia de esos eh, derechos humanos. Esto los derechos humanos son universales. Eh, se aplican allá donde, en cualquier país de, del mundo incluso. De todas esas convenciones, todos esos eh, pactos eh, que los estados tienen que ratificar, si bien algunos estados no ratifican algunos de estos, eh, de estos eh, tratados, se considera que las, los derechos humanos es una obligación que incumbe a toda la comunidad internacional y a todos eh, los, eh, los estados. Se establecen también otra serie de, de principios como ese, que son indivisibles, que eh, pueden estar, eh, todos ellos son eh, están relacionados entre sí. Cuando se habla del derecho a una, a la, a una vida digna, pues eh, se incluye el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho al saneamiento. No son eh, compartimentos estancos eh, los derechos. También es importante señalar, otra serie de principios eh, transversales que, que, que permean digamos toda la, la agenda internacional en materia no solo de reconocimiento, sino también de, de la aplicación práctica. De, de, de la implementación, digamos, de, esos, de ese reconocimiento, como es la participación de, todos los, de toda la ciudadanía en, esa, en los debates que llevan a, a establecer esos derechos y también cómo se ponen en la práctica, también una rendición de cuentas, la transparencia, toda una serie de principios que enmarcan. Toda la, la política de derechos humanos y diría también toda la política de, de cooperación al de desarrollo, cooperación técnica, que es una, una vertiente muy, muy importante de esta, del, del agua y el saneamiento. Finalmente, y solo desde, desde la perspectiva práctica, señalaría cómo todas estas cuestiones de la cooperación y de la positivación encuentran también su reflejo en el trabajo del, del Ministerio y ello a través de la cooperación con el Fondo de Cooperación de Agua y saneamiento de la Agencia Española de Cooperación o también incluso en el marco de la Unión Europea con el progresivo debate sobre el establecimiento de lo que se llaman unas líneas directrices de la Unión Europea que establecerán digamos un marco de actuación para todos los países de la Unión Europea en este, en este aspecto y que bueno consideramos que, que España ha jugado un, un papel importante en, todo, en toda, esta, toda esta evolución. Muy bien, pues muchas gracias Guillermo. Yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? el, el, el empezar por aquí, porque bueno, yo creo que nos hace ver, eh, bueno, que hablamos de derechos humanos al de momento, reconocidos formalmente, quizás eh, con derechos indivisibles, no, ¿no? como derechos independientes, no tan no hace tanto tiempo, pero que realmente hay un recorrido detrás de mucho esfuerzo luego también seguramente podemos hacer una reflexión. A, a perfecto, ¿no? Un recorrido durante muchos años que nos ha llevado al punto actual pero todavía quedan eh, muchos retos que seguramente luego también los vamos a poder compartir. Muy bien, pues eh, bueno, pues vamos a avanzar. Eh, como sabemos, hemos dicho que vamos a hablar de derechos al agua y al saneamiento. Eh, bueno, la verdad es que desde, desde hace bastantes años, yo creo, bueno, al menos en España, eh, se escucha hablar de derecho humano al agua. Yo creo que el derecho humano al agua, mmm, a día de hoy, está bastante bueno, bastante presente en el sector, bastante presente en, en espacios de reflexión, de discusión, pero, pero yo tengo la sensación, yo creo que en Hongagua tenemos la sensación de que, de que, bueno, sí, mucha gente habla de derecho humano al agua, pero no tengo tan claro que realmente eh, se, tenga, se tenga realmente eh, clara cuál es, o sea, qué significa esto del derecho humano al agua. Entonces, pues bueno, para eso eh, vamos a pasar a, bueno, a, a la a siguiente persona que nos acompaña, mi, mi compañera María del Mar Rivero. María del Mar es eh, responsable de Aguas y Saneamiento en Ongagua. Y bueno, y quizás la, la primera pregunta es eso. Eh, bueno, ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de Derecho Humano al Agua? Bien, pues muchas gracias Alberto. Eh, yo creo que lo primero que habría que dejar claro es que el agua, y el, el, el agua que está protegida como derecho humano es el agua que tiene que ver con los usos personales y domésticos, es decir, el agua para consumo, para beber, pero también para eh, facilitar la higiene, hacer posible la limpieza del hogar, eh, la preparación de los alimentos y la colada. Y también aquella que tiene que ver con eh, la garantía de otros, otros derechos humanos, como puede ser el saneamiento pero también el derecho a la alimentación, la salud, etc. Es decir, cuando hay es importante tener en cuenta que cuando hay una competencia de usos, eh, desde un enfoque de derechos humanos, el, eh, el considerar el, el agua como un derecho eh, implica que se le dé prioridad a este uso frente a otros. ¿no? Por ejemplo, en la planificación de una gestión integral de recursos hídricos, cuando hay competencias por, por, por el recurso, pues eh, tener en cuenta esto. ¿no? El, el, el tipo de agua, el ámbito al que aplica el, el Derecho Humano. Eh, ¿Cuál es el contenido? Eh, a ¿Qué incluye, a qué, no? A qué, a ¿Qué hablamos cuando hablamos del Derecho Humano al agua? Bueno, pues hablamos del de derecho de todas las personas a tener un acceso a una cantidad eh, suficiente de agua salubre, aceptable, accesible físicamente y asequible económicamente para este tipo de usos, ¿no? para los usos personales y domésticos. De esta digamos definición se infieren o, o podemos eh, extraer eh, lo que denominamos categorías de los derechos que al final son las dimensiones que lo, que lo, que lo describen. ¿no? Es decir, el derecho humano al agua se garantiza, o para garantizar un nivel de servicio que cubra o que, que haga realidad el derecho humano al agua, es imprescindible tener en cuenta eh, cinco categorías que, como digo, se desprenden de esta, de esta definición de, de Naciones Unidas que se extrae de la, de la observación general, el número 15, que, que comentaba antes Guillermo. ¿no? Estos eh, criterios son la disponibilidad, la calidad del agua, la accesibilidad, la aceptabilidad y la asequibilidad económica. Si te parece, vamos a ir eh, aterrizando cada uno de ellos para ver qué elementos clave, aunque vamos, tampoco la idea es no extendernos demasiado, pero sí eh, dar una puntualización ¿no? de, lo que, de lo más eh, relevante en cada... En cada cada uno de estos criterios. ¿no? Empezando por la disponibilidad. El derecho humano eh, lo que cubre, ¿no? lo que prevé es abastecimiento de agua de una cantidad que determina como suficiente ¿no? eh, para garantizar estos usos eh, personales y domésticos y la necesidad de que este suministro sea continuo. Eh, el derecho humano no especifica eh, o no aterriza una cantidad no dice un, unos litros unos metros cúbicos eh, con los que caen, considere que una persona está, está la considera ¿no? abastecida eh, pero sí que la Organización Mundial de la Salud sí que apunta entre 50 y 100 litros eh, al día por persona ¿por qué el derecho humano no establece este no? Es una de las cosas que, que a veces se, se demanda? ¿por qué no, no establece un, eh, un indicador concreto? bueno pues porque eh, las necesidades de las personas son diferentes no, no hay eh, no es posible fijar una cantidad abstracta en general que sirva para todo. Hay eh, una cantidad que puede ser suficiente para una serie de personas pero en cambio otras por sus condiciones por su edad por la por sus condiciones de salud por el clima donde vive pues quizás eh, necesiten no, quizás no va a necesitar otra cantidad de agua diferente ¿no? entonces bueno lo que se, lo que hace el derecho humano es pedirle a los estados que eh, haga esta identificación y que determine esas cantidades eh, dependiendo de las circunstancias concretas de cada, de cada sitio. Eh, otra de las responsabilidades de los estados en este, en este sentido de asegurar la disponibilidad sería también eh, asegurar que existen los mecanismos, los medios y el marco eh, institucional para garantizar que se prestan los servicios, que se regulan y que se controlan y, por supuesto, que se supervisan. ¿no? Es tan, tan importante como como asegurar el, el, el, los, los litros ¿no? por, por persona. Hay dos eh, elementos que me parece interesante resaltar en cuanto a la disponibilidad del agua. Uno es eh, asegurar también la disponibilidad mmm, no solo, eh, bueno, también eh, durante los cortes de agua eh, que son puntuales, ¿no? Eh, puede haber un corte que es temporal. Pero es imprescindible asegurar eh, el abastecimiento de agua también en esos momentos y, por supuesto, una información previa ¿no? para, dar, para que la gente sepa lo que… Lo que tomar las medidas para, para asegurar su… esta disponibilidad. Y, por supuesto, el tema de los cortes de agua, ¿no? Aunque yo sé que… vamos, vamos a entrar después en este tema, a profundizar en él, eh, es interesante saber que garantizar la disponibilidad desde el derecho humano implica que eh, una desconexión injustificada o motivada por… por eh, cualquier cosa que no sea eh, esté justificada, vamos, eh, es imprescindible, o sea, es, es un, es, podría constituir una, o constituye, de hecho, una, una violación de los derechos humanos. ¿no? Eh, muy vinculado con el concepto de disponibilidad está la, eh, la protección de los recursos hídricos, porque para garantizar eh, que hay un agua suficiente para las generaciones actuales, ¿no? para la, los habitantes actuales y para las generaciones futuras, es eh, imprescindible preservar y controlar ¿no? los, los recursos hídricos. Son dos, dos términos, el derecho humano al agua y la protección de los recursos hídricos muy, muy, muy estrecha. ¿no? Cuando hablamos de eh, calidad, vamos de disponibilidad. vamos a hablar de calidad. El derecho humano al agua lo que eh, promueve ¿no? es que se disponga de un agua apta para consumo humano y para el resto de usos que hemos comentado, antes, ¿no? el uso, eh, usos personales y domésticos en general. Eh, de manera que no sean una amenaza para su salud. Por lo tanto, habría que eliminarlo cualquier micro, microorganismo del agua o cualquier sustancia tóxica que tanto um, eh, de forma inmediata como con un consumo prolongado pues, tenga efectos negativos en la, en la salud. El derecho humano al agua, de nuevo, no establece unos estándares concretos, pero sí la Organización Mundial de la Salud da unas orientaciones, unas, unas directrices que eh, los estados pueden seguir ¿no? o deberían seguir para asegurar en sus países, en las determinadas regiones, ¿Cuáles serían estos estándares para, para asegurarlo? ¿no? Y otra de las obligaciones de los estados eh, con respecto a la calidad sería eh, evitar cualquier tipo de contaminación, ¿no? sea cual sea su origen, eh, contaminación doméstica, pero también contaminación por, eh, con origen eh, de la ganadería, minería, industria, etc. Eh, tercera de, los, de las categorías, no tiene por qué ir en orden, otra más sería la accesibilidad ya que el agua, tanto el agua en sí misma, como las instalaciones, como los servicios, se consideran accesibles en el momento en que son fáciles de usar por todos los miembros de la familia, eh, que se encuentren en el interior del hogar o en sus inmediaciones. Pero también en lo que denominamos eh, todas las esferas de la vida, es decir, aquellos sitios, aquellos espacios en los que eh, las personas pasan mucho tiempo, que puede ser un centro educativo, un centro de salud, un centro de retención, pero también el lugar de trabajo, ¿no? Incluida, incluido con este lugar de trabajo es la calle, que ocurre en, en muchos sitios. ¿no? Pues para, para, para asegurar el derecho humano al agua, para asegurar un acceso al, al agua eh, desde los derechos humanos, habría que asegurar esta, este, ¿no? puntos de agua en estos sitios también. ¿no? Eh, un elemento fundamental al hablar del acceso es la distancia, ¿no? asegurar que eh, es una distancia eh, no excesiva eh, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de eh, 30 minutos, incluyendo también los tiempos de espera, ¿no? eh, para asegurar que una persona, un lugar, está, está, tiene acceso. ¿no? Hay que tener en cuenta aquí también, sobre todo, las necesidades especiales. No es lo mismo, eh, 30 minutos ¿no? para una las distancias para personas pues, que, que se manejan con normalidad a eh, personas mayores que tienen dificultades de movilidad eh, niños que, bueno digo tanto movilidad al recorrer la distancia como por ejemplo a la hora de accionar acción una bomba de agua no eh, para garantizar el acceso tenemos que pensar en las necesidades de, especiales de, de todos estos colectivos para que no se produzca una discriminación no que muchas veces las discriminaciones se producen porque se ha elegido mal eh, una solución técnica o el punto de agua está situado a más distancia del que pues, se, se, se puede considerar eh, posible y no es, no es algo eh, que se ha hecho a propósito, ¿no? sino que, que sin, alguien sin, sin intención de, de generar una discriminación pues puede estar utilizando una solución técnica o un nivel de servicio que no cubre todos. Eh, bueno, En cuarto lugar, tenemos el tema de la asequibilidad económica. Eh, la asequibilidad económica eh, en cuanto no dentro del concepto de derecho humano al agua incluye eh, no solo el agua sus servicios, ¿no? sino eh, todo lo que tiene que ver, eh, todo lo que, lo que tiene que ver con, con el acceso al agua. ¿no? Eh, según la, no, el criterio de asequibilidad, eh, nos tenemos que asegurar que eh, económicamente eh, están al alcance de todas las personas y cualquiera puede permitirse. ¿no? Estamos hablando de tarifas, pero también de otros elementos como eh, la conexión, los gastos de conexión o los gastos de almacenamiento o depuración, ¿no? de depuración doméstica del agua. El PNUD, el Plan del de, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sí. habla de entre un 3 y un 5% del, del porcentaje que podría estar ¿no? relacionado con el salario de, o los ingresos de una familia para que. Este acceso al agua no supusiera una limitación de disfrute de otros derechos, ¿no? de la educación, de la salud. Etc. Y por último, el tema de la eh, eh, aceptabilidad cultural. ¿no? Es eh, muy importante eh, que eh, si queremos estimular el uso o el, el acceso a fuentes de agua segura, que... Eh, el olor, el color, el sabor del agua, incluso también lo que es la ubicación y las características en las que se da el servicio, pues aseguren que, que son aceptables social y culturalmente. ¿no? Eh, un último apunte. Es importante asegurar un nivel de servicio que cubra todas estas categorías, pero también, como decía antes Guillermo, al considerar el agua como un derecho humano, es importante que el servicio que se preste se haga según los eh, principios universales de los derechos humanos, es decir, que sea universal. Eh, que se presten condiciones de igualdad no discriminación, que se haga posible la participación de forma libre, activa y significativa y que se eh, pueda acceder a información con transparencia y se permita una rendición de cuentas, ¿no? se gestione de forma sostenible. Es decir, cualquier servicio eh, no cumple los derechos humanos si no respeta también, los, además de las categorías que hemos visto, los principios. Muy bien. Bueno, yo creo que eh, bueno, es, son cosas bastante concretas. Es decir, no estamos hablando de solamente de teoría, de, de, de, de conceptos de derecho, sino que realmente estás hablando de, de cuestiones que realmente, eh, digamos, que tienen mucha relación con la vida de las personas a la hora de acceder a la, al agua. ¿no? Entonces, vale, yo creo que has compartido un poco eh, las cuestiones relevantes desde el punto de vista de, bueno, centrados en derecho al agua. Pero ¿qué pasa con saneamiento? Es decir, porque... Eh, de nuevo, eh, se habla mucho, hemos dicho, ¿no?, de, de derecho al agua, pero quizás de, de derecho al saneamiento no tanto. Entonces, yo no sé si quizás puede haber incluso más confusión al respecto de, de qué realmente es el derecho al saneamiento. Eh, ¿Tener una letrina es simplemente suficiente para tener la garantía de, de, del derecho al saneamiento? Es, es verdad que el, el saneamiento como derecho no se ha desarrollado tanto en, en tanto nivel de detalle como el, como el agua, ¿no? Eh, porque muchas veces ha quedado eh, oculto o ha quedado eh, incluido dentro del, del derecho humano al agua. Es más fácil, más sencillo no, hablar de agua que, que hablar de saneamiento, que ha sido un tema eh, muchas veces tabú ¿no? y difícil de poner en, encima de la mesa, difícil de, de incluir en las agendas. Pero bueno, poco a poco, y sobre todo gracias al, al esfuerzo que hizo la anterior relatora de derechos humanos, el que tenía el Rufete, pues ha conseguido llegar a una definición y a unos, y a concretar ¿no? en, de qué hablamos cuando hablamos de derecho humano al saneamiento. En primer lugar, es importante destacar que el saneamiento eh, no solo eh, incluye lo que es la recogida de las excretas humanas, sino que estamos hablando de, de, de un sistema, ¿no? un sistema que incluye tanto la recogida como el transporte, el tratamiento, la eliminación o reutilización de las excretas y eh, la correspondiente promoción de la higiene. ¿no? Todo eso eh, constituye ¿no? para garantizar derechos de saneamiento. De, tenemos que hablar de garantía de toda esa cadena de saneamiento, eh, que tiene una relación eh, muy directa con lo que es eh, eh, la dignidad humana, pero también con eh, la salud, ¿no? la salud comunitaria. Una buena gestión de la cadena del saneamiento pues va a, a prevenir, va, va a facilitar que se um, realicen otros derechos humanos, como es el derecho a la, a la vida, eh, pero también al derecho a un agua limpia, a un medio ambiente sano, etc. Concretamente, ¿cuál es la definición o ¿Qué, qué, qué incluye el derecho humano al a agua desde Naciones Unidas? Pues lo que implica o lo que le exige a los estados este derecho humano es que garanticen, eh, sin discriminación, eh, que toda persona tenga acceso, tanto desde el punto de vista físico como económico eh, y en todas las esferas de la vida, un saneamiento que sea higiénico, seguro seguro. Aceptable desde el punto de vista social y cultural, pero también que proporcione infinidad y garantice la dignidad. Cualquier solución, el nivel de servicio que pueda dar, eh, responder a toda esta definición de saneamiento, pues estaría eh, garantizando eh, no, ese, ese, ese derecho. Eh, entonces, por lo tanto, pues una lecina, <coughs> si se pone a esto, pues perfectamente puede estar cubriéndolo, si nos dejamos alguno de estos elementos, pues eh, también, eh, lo que, igual pasaba con el derecho humano al agua, el derecho humano al saneamiento de su definición también emanan, ¿no? o podemos eh, intuir, estas eh, cinco categorías eh, que corresponden, son muy similares a, a las que definían el derecho humano al agua, con alguna distinción, pero en general son las mismas, eh, que también es importante tener en cuenta a la hora de establecer ese nivel de servicio de saneamiento. ¿no? En primer lugar, y rápidamente, ¿no? la disponibilidad. Eh, cuando hablamos de asegurar la disponibilidad eh, de saneamiento, hablamos de tener un número suficiente de instalaciones sanitarias, ¿sí? eh, tanto dentro del hogar como en, este, um, eh, en las inmediaciones o en lo que llamábamos antes espera de ¿no? aquellos espacios en los que pasamos más tiempo. Eh, ¿Qué es suficiente? ¿Qué es un número suficiente? Pues volvemos al, al mismo aspecto que antes, ¿no? que va a depender de las condiciones, de las necesidades especiales de las personas por ejemplo, no son las mismas las necesidades de las mujeres frente al saneamiento que las necesidades de los hombres o de personas con discapacidad o de personas mayores o con algún tipo de enfermedad. Eh, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de saneamiento también hablamos de higiene. Entonces, la disponibilidad de higiene hace referencia a una serie de servicios que van asociados, que van a permitir que se produzca un lavado de manos, pero también eh, que van a facilitar la higiene menstrual, la gestión de las heces infantiles. Eh, la gestión de la, de la higiene eh, anal y genital es eh, muy amplia, ¿no? dependiendo un poco también del de aspecto cultural. Pasemos a la accesibilidad. La accesibilidad en el caso de saneamiento, son una instalación de saneamiento consideramos accesible cuando eh, se encuentra dentro del interior de, de la vivienda o en sus inmediaciones durante todo el tiempo, incluyendo la noche. ¿no? Este tema de ¿no? baños públicos o letrinas que de noche se cierran eh, pues no sería nuestra ¿no? no este estaría cubriendo lo que es el derecho humano. Aquí la ubicación y el diseño son claves, ¿no? Asegurar que eh, está suficientemente cerca la instalación de saneamiento, como para garantizar esa, esa, esa privacidad, ¿no? Y ese, ese acceso. Y que el diseño realmente responda a las necesidades de, de las personas en cualquier, ¿no? cualquier miembro de la familia es esencial. Por ejemplo, asegurar la seguridad, la, la, vaya la redundancia, no, asegurar la seguridad, ¿no? De, de las personas, sobre todo de mujeres y niñas, cuando tienen que acceder a esa instalación de saneamiento. ¿no? Estamos hablando de, de evitar que, que exposiciones muy, muy prolongadas y habituales que puedan suponer un, eh, que les haga blanco de, de, de asaltos o de agresiones, tanto de animales como, como agresiones sexuales, ¿no? que son, lamentablemente pues bastante, bastante demasiado habitual. ¿no? Eh, y la instalación tiene que ser estable. ¿no? minimizando pues cualquier tipo de riesgo. ¿Qué ocurre con las instalaciones compartidas? Bueno, pues una instalación compartida de saneamiento puede cubrir el derecho humano, pues en primera instancia, mejor que nada, pues hay una instalación compartida, pero al no garantizar la, la privacidad ese, y, y el acceso constante, ¿no? el tema de las colas, etcétera la limpieza, el mantenimiento que va implícito con, con esa... Con, con esa instalación compartida, es muy difícil garantizarlo. Por lo tanto, entendemos una instalación compartida quizás como un, como un escalón más en esa escalera de saneamiento, pero realmente el nivel de servicio que garantiza eh, un acceso pleno al, al, al derecho humano es cuando hablamos de, de una, una instalación de saneamiento dentro del interior de la casa. Y en cuanto a higiene, igual, el acceso a higiene no solo a las instalaciones que permitan ese lavado de manos, como hablábamos antes, sino también a los productos a productos de ¿no? eh, las compresas, los pañales de los, de los niños, cualquier producto que haga necesario jabón, que permita todo, todo lo que es la, la, la higiene. ¿no? Eh, muy brevemente, el tema de la calidad, en este caso, cuando hablamos de derecho humano, hablamos de seguridad. Lo importante que es eh, que, que se garantice la seguridad, tanto en una dimensión individual, de manera que se asegure... Eh, el aislamiento de las personas, animales e insectos, de las excretas para evitar que se propagan las enfermedades, pero también desde una dimensión colectiva, ¿no? Eh, porque, bueno, como hemos dicho antes, el saneamiento tiene una dimensión, y una relación muy clara con la salud pública y, y es importante también tener eso en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema del vaciado, de, de los de se los, de los almacenan las, las heces, ¿no? el que no se haga manualmente, el que se evite cualquier riesgo de, de los trabajadores eh, y sobre todo la estigmatización social ¿no? que están sometidos eh, las personas que se dedican en muchas culturas ¿no? a este tipo de, de, de profesión, ¿no? que puede ser hasta, hasta peligrosa y muchísimas veces pues, pues inaceptable. ¿no? Y como último. Eh, no, no, me falta el tema de la asequibilidad, la asequibilidad económica es importante, ¿no? También garantizar que está al alcance del saneamiento, pero también de los productos higiénicos, que la instalación de saneamiento y los servicios están al alcance de cualquiera, ¿no? Por lo tanto, no es solo la construcción de la letrina, sino también esto que hablábamos antes, ¿no? De, de garantizar el, el vaciado y el mantenimiento. Eso es tan importante, y asegurar la, la higiene. Por último, el tema de la... Eh, eh, Culturalmente que sean, que sean aceptables. ¿no? El saneamiento tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y, por tanto, el que, el que garanticemos que, eh, que, no, que se garantice la, la, la dignidad y eh, que responda a los estándares culturales en cada contexto es, es fundamental. Porque si no, vamos a tener instalaciones de saneamiento eh, eh, físicas, pero que no se utilizan, ¿no? como ocurre lamentablemente pues, en muchas ocasiones. Eh, bueno, igual que en el tema del agua, eh, no solo estas cinco categorías, no es solo importante qué nivel de servicio responda a estas eh, cinco categorías, sino que también el, el servicio que se dé desde el saneamiento eh, responda a los principios de derechos humanos, es decir, que sea universal, que sea, se, se preste con igualdad y no discriminación, con transparencia, se permita la rendición de cuentas públicas de los responsables y, y que sea de, de forma sostenible. ¿no? Así un poco ideas... Clave. Muy bien, muchas gracias María Mar. Yo creo que lo que decía, ¿no? precisamente el derecho al es quizás el más desconocido eh, respecto al derecho al agua y bueno, yo creo que hacía falta un poco poner un poco esas claves que has, que has compartido. Bueno, avanzamos. Eh, ahora tenemos con nosotros a, a Celia Fernández Javier. Celia es eh, investigadora y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de esta universidad. Y bueno, ayer le hemos pedido, a ver, estamos hablando de derechos, si hablamos de derechos, alguien tendrá obligaciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, no sé, <ríe> ¿cuál es tu visión al respecto? Pues sí, muy pertinente la pregunta, Alberto, muchas gracias. Eh, bueno, a partir de ahora yo creo que vamos a dedicarnos, todos los que estamos a continuación, a hablar de este otro tema del, del reverso de los derechos. Los derechos siempre tienen a alguien al otro lado que está obligado a garantizar el, el cumplimiento. Eh, también conviene recordar que todos tenemos derechos, eh, no solo a reclamar, sino también tenemos derecho, eh, tenemos, perdón, eh, como titulares de derechos, tenemos también eh, obligación de respetar los derechos de los demás. ¿eh? O sea, que no hay precedentes de personas que sean titulares de derechos y no titulares de obligaciones en alguna medida, que eso es una cosa que se recuerda poco y yo creo que tenemos que tener claro. Bueno, a mí me corresponde en primer lugar eh, poner el foco en el principal titular de obligaciones con respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento, que son los Estados. Uh -huh. En los regímenes institucionales democráticos que tenemos, los Estados son los principales titulares de obligaciones, puesto que así lo reconoce la normativa internacional y la normativa nacional eh, de los derechos humanos. En el caso de, de, de los derechos humanos al agua y al saneamiento, eh, la norma eh, vinculante para todos los estados que hayan eh, ratificado, que son eh, la, la en mayoría, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eh, esta norma establece con claridad cuál es la principal obligación de los estados con respecto a estos derechos humanos, al agua y al saneamiento, que sería, los estados partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos. ¿Qué significa esto de bueno, progresivamente? Entonces, claro, entonces, entonces, eh, eso quiere decir que los Estados están obligados a adoptar medidas de forma progresiva hasta el máximo de los recursos. Entonces, eh, la progresividad y en general todos los elementos de esta descripción que acabo de, de hacer, que es, como digo, directamente exigible en cualquier, eh, en cualquier país, eh, Digamos que la concreción o el detalle se ha llevado a cabo a través de las asociaciones generales, ¿eh? tanto la número 15, para los derechos humanos al agua y el saneamiento, como la número 3, como la número 20. O sea, las asociaciones generales son textos que el comité DESC utiliza para concretar el contenido, ¿eh? para explicarle a la gente bueno, hasta dónde llegan estas disposiciones tan genéricas del pacto, ¿vale? Porque cuando se formuló este pacto es hace mucho tiempo. Entonces, ¿la progresividad qué significa? Significa que el Estado tiene que ir siempre a garantizar mejores niveles de cumplimiento, tanto en el derecho humano al agua como en el derecho humano al saneamiento, siempre a mejor, hasta el máximo de los recursos. De forma y manera que si eh, se diese una situación de regresividad, es decir, una situación en la cual el, el respeto a esos derechos humanos al agua y al saneamiento alcance niveles inferiores, a los que se dispuso en el tiempo anterior, o sea, si se va hacia atrás en el cumplimiento de los derechos, eso significa la regresividad, entonces hay que eh, explicarlo. O, o si se van a tomar medidas que impliquen una situación de regresividad en el, en el disfrute de los derechos... Hay que justificar esas medidas. O sea, el Estado está obligado en estos casos en los que vaya a dar pasos atrás a justificar suficientemente ¿m? y a explicar suficientemente por qué en ese momento eh, no puede dedicar de los recursos eh, que tenga a su disposición el cumplimiento de, esas, eh, de esos derechos. ¿vale? ¿Puedo seguir hablando? Sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces, <risa> ya me están contando y no llevo ni un no, minuto. No, no, no, sí, Vale. Entonces, eh, esta es la obligación eh, digamos, general, adoptar medidas hasta el límite de los recursos disponibles, ¿no? asegurando un mínimo esencial, eso es muy importante, asegurando un mínimo esencial, ese mínimo esencial tiene que estar y sin discriminación. Esas son las obligaciones genéricas. Y luego, aparte de esto, hay unas obligaciones eh, específicas. Entonces, las obligaciones específicas, que están eh, muy detalladas en la Observación General eh, 15, hacen alusión a las obligaciones que tienen los Estados de, en primer lugar, respetar, es decir, el Estado no puede ingerir directamente, no puede perjudicar directamente el derecho, es de sentido común, es el titular de obligaciones, no puede eh, participar en cortes arbitrarios, no puede eh, el Estado o alguna institución pública eh, contaminar, es incoherente con, con, con el derecho humano al agua. En primer lugar, respetar, ¿eh? para dar ejemplo, claro. En segundo lugar, eh, el Estado tiene obligación de proteger. ¿Qué quiere decir proteger con respecto al derecho humano al agua y al saneamiento? Quiere decir que eh, el Estado es, está obligado a asegurar que los terceros, terceros actores, que no sean estatales, eh, no interfieran en el ejercicio del derecho. De manera que el Estado está obligado a proteger, quiere decir que el Estado está obligado a hacer algo si hay un tercero, que puede ser, una empresa, que puede ser una institución internacional, nacional, no gubernamental, comunitaria, cualquiera, que interfiera en el contenido del derecho, ¿sí? porque sea ese tercero el que limite el contenido de los derechos. ¿sí? A través, ya digo, pues de un corte arbitrario, a través de una subida de tarifas que sea muy desproporcionada con respecto a la capacidad de pago de una población, etcétera, etcétera. Y luego, en tercer lugar, otra obligación específica sería la obligación de cumplir. Entonces, cumplir el derecho... Significa que el Estado tiene obligaciones positivas con respecto al, al desarrollo del derecho. En primer lugar, tiene la obligación de facilitar facilitar el derecho. ¿Cómo se facilita el derecho? Bueno, pues, En primer lugar, a través de una implementación activa de políticas públicas que faciliten el, el respeto de esos derechos humanos al agua y al saneamiento. A veces la política pública también puede venir acompañada, y es muy deseable, de legislación suficiente que establezca, eh, pues las, un poco las, las pautas y las eh, la, la, la responsabilidades de los distintos actores que intervienen en la gestión del agua. Eh, las políticas tienen que ser eh, suficientemente intensivas en dotación presupuestaria, es decir, que tiene que haber inversión, porque cómo vas a hacer una política pública si no hay una inversión asociada. O sea, que realmente el, este tercer componente de obligaciones está muy vinculado a la proactividad a favor del derecho. ¿eh? O sea, los Estados, eh, por mucho que tengan... Eh, eh, digamos, subcontratada la gestión del recurso, a un tercero, tienen obligaciones positivas ¿eh? de hacer. Y como digo, el hacer es en el ámbito de las políticas, en el ámbito de, la le de las legislaciones. En segundo lugar, eh, los Estados tienen que promover. Entonces, promover el derecho humano al agua y al saneamiento quiere decir, o fundamentalmente está relacionado con todo lo que es difundir, eh, informar eh, suficientemente acerca del derecho humano al agua y al saneamiento a través de campañas de difusión de esa política pública o difusión de la legislación, etcétera, etcétera. Es ese segundo gran componente y que es muy importante y que a veces se olvida. Y en tercer lugar, tienen la obligación de proveer, con estas eh, palabras, proveer directamente, o lo que es lo mismo, garantizar, pero la gente no lo entiende. Proveer, eh, se entiende muy bien, proveer quiere decir que el Estado eh, tiene la obligación de, en aquellos casos en los que haya poblaciones que no tengan, por los motivos que sea, asegurado ese mínimo esencial eh, eh, en lo que consiste el derecho humano eh, al saneamiento, ese mínimo esencial necesario para la vida. Eh, ¿No lo tienen garantizado? Pues porque viven en un asentamiento informal, pues como la población del gallinero aquí al lado hace menos de un año. Eh, por el motivo que fuese, ¿m? o si es eh, población reclusa, eh, por muchas eh, circunstancias, eh, puede haber población que efectivamente no tenga garantizado ese nivel esencial de recurso. En esos casos, el Estado está obligado a proveer, ya verás, si con tanques o con el sistema de provisión de agua que sea, que sea necesario. ¿Y está obligado a dar agua a gratis? Bueno, claro, eh, esa es la pregunta eh, que siempre se hace. Indudablemente, el derecho humano al agua y al saneamiento eh, no lleva aparejada... Eh, directamente la obligación de dar agua gratis, porque como todos sabemos el agua es un recurso limitado, eh, es muy preciado, es muy valioso y ha costado mucho esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil en primer lugar y prioritariamente conseguir que se haya eh, recogido en textos internacionales. ¿eh? entonces Por esos motivos el agua no es gratis, pero, pero indudablemente eh, Puede haber estos casos eh, que comento en los cuales si un grupo de población no tiene garantizados esos mínimos esenciales eh, que eh, están eh, recogidos eh, tanto en la Observación General 15 como en la como en la 3, eh, si es así que no tienen ese eh, acceso a ese mínimo esencial, en ese caso específico sí que habría de hacerse una provisión gratuita del recurso hídrico. Eh, pero como vemos es un eh, tema mmm, puntual. Muy bien, muchas gracias Celia. Yo creo que, bueno, ha quedado claro uh, sí, sí, sí, sí. cuáles son las obligaciones principales y interesante también la reflexión que has hecho acerca de la responsabilidad que también tenemos las personas. Pues somos titulares de, de, de, de, de derechos, pero también de, tenemos responsabilidad. Pues vamos a seguir un poco con, con obligaciones. Eh, bueno, ahora tenemos con nosotros a Elena de Luis Romero. Elena es investigadora y consultora en, en Aguas, Alimento, Higiene, Género y Desarrollo. Bueno, le hemos pedido, eh, bueno, estamos hablando, hemos he escuchado a Fili, hablar de, de responsabilidades de los estados, y la cuestión está, en cuestiones de responsabilidad, ¿ahí acaba todo? ¿Acaba todo en los estados? Bueno, gracias por la pregunta, Alberto. Yo creo que es muy importante, eh, y al además de la intervención anterior, es verdad que durante mucho tiempo los estados eh, han sido los, y son los principales garantistas ¿no? del, del derecho humano al agua y el derecho al saneamiento, pero también es verdad que el contexto ha ido cambiando y, y en muchísimos casos y en muchísimas situaciones no son los estados los que están prestando el servicio o incluso los que están regulando. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta y además al hilo de las intervenciones anteriores eh, el derecho al agua y el derecho al saneamiento no se garantiza sin una implicación y una intervención del resto de actores. ¿no? Eh, quiere decir que el resto de actores tienen eh, responsabilidad, incluso obligaciones con respecto a estos derechos, yo creo que realmente claro que las tienen, ¿no? Pero si no, no podría garantizarse el derecho, ¿no? Imaginemos por ejemplo un Estado que ha privatizado parte de la gestión o parte del suministro, eh, entonces en ese caso, bueno, y, y de hecho está ocurriendo, muchos Estados consideran que en el momento que privatizan parte de la gestión ya se pueden lavar las manos, ¿no? Y, y, y quién es el que está cometiendo a lo mejor una vulneración de determinado derecho, ¿no? Entonces, yo creo que, que lo importante en este tipo de situaciones es tener en cuenta que todos los actores que están implicados en algún proceso, en alguna fase de la gestión de, del derecho al agua y del derecho al saneamiento tienen también responsabilidades, ¿no? Tienen responsabilidades porque eh, sería imposible garantizar este derecho si no hay una implicación activa por parte de, de todos los actores que intervienen. Yo creo que es interesante en este sentido pararnos a, a, a mirar con un poco más detalle, pues distintos tipos de actores, por ejemplo, que se pueden dar en toda esta fase de, de gestión de los recursos ¿no? hídricos. Eh, tenemos, por ejemplo, los proveedores de servicios. ¿no? En muchos lugares no es el Estado el que presta directamente el servicio, sino que se hace a través de un proveedor que, que en algunos casos es privado o, o público, ¿no? o que puede hacerse de manera formal o informal. Entonces, ¿hay responsabilidades de los proveedores de servicios? Pues claro que hay responsabilidades, ¿no? Y de hecho... Eh, lo que hay que intentar eh, ir haciendo es que todos los marcos o todos los contratos, por ejemplo, que se establezcan entre Estado, por ejemplo, y proveedor del servicio, recojan, por supuesto, las categorías que antes comentaba María del Mar, ¿no? porque no tiene sentido que haya un marco que garantice eh, el derecho al agua o el derecho al saneamiento si luego no se plasma, por ejemplo, en un contrato entre Estado, por ejemplo, y un proveedor de, de servicio. ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que está. Faltando, que está faltando mucho, ¿no? porque sí que es verdad que, que yo creo que hay un reconocimiento, y como también señalabas Alberto, de lo que implica el derecho al agua o el derecho al saneamiento, hay un reconocimiento internacional, pero a la hora de la verdad, si analizamos eh, pues ese tipo de, de, de concesión a, a la hora, por ejemplo, de un contrato o de un marco regulador, realmente lo que se está viendo es que eso no se plasma. O sea, el marco internacional y el marco de compromisos no se está plasmando en este tipo de... De, de prácticas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto importante, ¿no? Claro, ¿qué tendrían que hacer los proveedores de servicio? ¿Qué responsabilidades tienen? Claro, pues si estamos diciendo, como también antes ha señalado estupendamente María del Mar, lo que implica las categorías, pues esas categorías tienen que plasmarse también a la hora de prestar el servicio, ¿no? Es decir, tendremos que tener en cuenta eh, accesibilidad, tendremos que tener en cuenta condiciones de calidad, tendremos que tener en cuenta asequibilidad. ¿no? Entonces, el proveedor de servicios pues, no podrá hacer un corte de un servicio, por ejemplo, ante una situación de una familia o una persona que no pueda pagar ese, ese servicio. ¿no? Es decir, habrá que garantizar de alguna manera que los proveedores de servicio también garanticen, eh, pues, por ejemplo, que no haya un corte por impago, ¿no? porque eso vulneraría el derecho al agua. ¿no? Entonces, yo creo que es importante, también es muy importante tener en cuenta todo lo que son los principios de los derechos al agua y al saneamiento y esto implica también establecer por parte de los proveedores de servicios, pues marcos también que contemplen la participación de la población, ¿no? que contemplen también eh, acceso a la información y transparencia también en todo lo que son los procesos, por ejemplo. ¿no? Bueno, eh, tenemos también otro actor fundamental que a veces lo mismo con, puede coincidir o no con un proveedor de servicio o incluso con el Estado y que son los organismos reguladores. ¿no? Entonces, muchos Estados también eh, tienen organismos reguladores diferentes también. Entonces, ¿Tienen responsabilidades? Pues claro, yo aquí creo que es, ¿no? diría casi obvio, ¿no? No podemos eh, garantizar el derecho si no se plasma, como decíamos también antes, en los marcos reguladores, ¿no? Entonces, cuando un organismo regulador eh, tiene o, o es, el, digamos, el encargado directamente de regular todo lo que tiene que ver con el, con el agua y el saneamiento, pues claramente tiene que plasmar en este marco eh, los, los principios y las categorías del derecho, ¿no? Y también tiene que establecerse dentro de este marco regulador lo que señalábamos antes de la realización progresiva, que comentaba Celia. ¿no? Entonces, eh, dentro de este marco de regulación habrá que establecer de qué manera se da seguimiento y se, y se garantiza que se están haciendo esos pasos para la realización progresiva del derecho. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tipo de medidas se pueden tomar por parte de los organismos reguladores? Pues una recogida de datos, un seguimiento que permita, por ejemplo, recoger datos a nivel de... Eh, las poblaciones a lo mejor a las que está llegando o no el recurso, poblaciones a lo mejor que están teniendo problemas, datos desagregados por género y por colectivos, por ejemplo, en, en situación de mayor vulnerabilidad. ¿no? Eso es algo que se tiene que regular. no entonces para, Es responsabilidad de un organismo uh -huh. regulador. ¿no? Eh, bueno, Otro actor también importante y que, y que parece a veces que no tiene nada que ver con, con, con los compromisos ¿verdad? De, del derecho al agua y el saneamiento pueden ser los, todos los actores que tienen que ver con la cooperación internacional. ¿no? Y efectivamente, además, el derecho internacional de los derechos humanos obliga a todos los estados a comprometerse con la garantía de los derechos humanos. Eso es, digamos, ya a nivel de principio general. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir que los estados... Otros estados, cuando contribuyen a través de la cooperación al desarrollo, a través de financiación bilateral, multilateral o, o a través de ONGs, eh, también tienen que comprometerse para garantizar esta, este derecho al agua y el derecho a saneamiento, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues también financiando proyectos que están alineados con, con, con, el, con estos dos derechos. ¿no? Eh, financiando, y además es importante en este sentido, o sea, de hecho hay informes del relator Leo Heller muy interesantes. Sobre el papel de la cooperación internacional, ¿no? Y, y se ha visto que, por ejemplo, si analizamos a qué se dedican muchos fondos de cooperación para agua y saneamiento, van dirigidos a grandes redes, por ejemplo, y en cambio se están descuidando redes básicas en zonas, por ejemplo, rurales o asentamientos o e incluso áreas desfavorecidas o más empobrecidas de las grandes ciudades, ¿no? Esto yo creo que es también un reto para la cooperación para el desarrollo, porque si tenemos en cuenta los principios de los derechos y del derecho al agua y saneamiento, la atención a grupos en vulnerabilidad y la igualdad y la no discriminación tiene que ser también algo clave en, en los proyectos de cooperación para el desarrollo. ¿no? Vale. Y, y, entonces, estás hablando de, de entidades que, que trabajan en el sector del agua y saneamiento, ¿no? eh, de responsabilidades de estas entidades, pero eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con, con otras entidades que no trabajan en el sector pero que sí tienen relación uh -huh. con, con, con el recurso. Por ejemplo, empresas comerciales que utilizan el agua como un, uno de sus recursos en su proceso productivo, por ejemplo. ¿Tienen alguna responsabilidad? Claro, yo creo que aquí eh, no, no, no, no podemos dejar de lado todas las empresas que están impactando en, en el territorio y en general en el derecho al agua o el saneamiento. Porque, porque, claro, es que tal y como está ahora mismo configurado un poco el sistema de intervenciones y las relaciones de poder a nivel mundial, las empresas están haciendo un uso muy importante de, del recurso, de los recursos hídricos, ¿no? Y en muchos casos a través de la extracción directa para sus procesos productivos, a través también de procesos que contaminan los recursos hídricos. Entonces, bueno, hay un llamado a, a la responsabilidad también de estas empresas no en, a la hora de, de que garanticen y, el, el, y no vulneren el derecho al agua. ¿no? En este sentido yo creo que es interesante los pasos que se han ido dando precisamente a nivel internacional y bueno, yo sí que destacaría los principios RUGIO, los principios rectores de Empresas y Derechos Humanos que en el año 2011 eh, bueno, se aprueban después de muchos años de, de complicado, porque es un tema muy complicado. ¿no? Eh, las empresas de pronto intervienen en, en, en este tipo de situaciones Mientras que es verdad que en el marco internacional lo que se dice es que son los estados los, los obligados, ¿no? Pero hoy en día muchas empresas están impactando directamente en, en, en, en los recursos hídricos, ¿no? Los principios, Ruggi, lo que dicen es que las empresas tienen el deber de la debida diligencia, ¿no? A la hora de respetar y... Eh, prevenir impactos negativos en, en la vulneración del derecho al agua ¿no? entonces yo creo que esto es algo muy importante y de hecho hay que tenerlo en cuenta y, y, y yo creo que es un tema además que se tiene que poner mucho en la agenda internacional ¿no? porque la realidad nos, nos muestra que hay una vulneración del derecho al agua y el saneamiento mm, enorme por parte de muchas empresas, por ejemplo transnacionales en territorios a lo mejor indígenas o situaciones eh, donde entran digamos en, en, en conflicto por recursos naturales y una visión del agua como bien económico no entonces yo creo que esa dicotomía entre el agua como derecho o el agua como bien económico tiene que digamos solucionarse desde el punto de vista de, de, del marco de los derechos humanos no también señalar en este sentido que incluso bueno alguno de los problemas que tiene este marco de los principios rugi bueno es que es un tratado o sea es un, un pacto perdón no vinculante es decir bueno es un, tiene un más bien un carácter político y moral pero también señalar que ahora mismo hay todo un marco en Naciones Unidas y un proceso muy interesante y una reflexión al hilo de todo esto para ver si se consigue tener un tratado vinculante que sí que vincule y que obligue a las empresas respecto a la, al, al respeto y a la garantía de los derechos humanos. ¿no? Entonces yo creo que es algo interesante, todo esto está encima de la mesa y realmente lo que yo creo que hay que ir dando pasos efectivamente hacia una garantía y realización de, de los derechos al agua y al saneamiento y esto implica el compromiso de todos los actores. Como también señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, ¿no? Es decir, no podemos alcanzar todos estos logros y el respeto de los derechos humanos si no, si no comprometemos a todos los actores, ¿no? Bueno, yo, yo creo que es un, es un final perfecto bueno, para esta parte, contesto, porque la verdad es que o sea, acabamos de, de compartir realmente, o sea, hemos escuchado. Estamos hablando de derechos al agua y saneamiento en los cuales hay obligaciones claras de los estados, hay responsabilidades claras de, de otros actores que tienen una responsabilidad muy concreta y hablamos incluso de responsabilidades de las personas también, ¿no? que además de tutelares de derechos. Yo, yo creo que ha sido bastante, bastante claro e inequívoco y nos está dando unas, unas guías a cada uno de los actores acerca de, de cuáles son la, los caminos y las directrices que tienen que incorporar en su trabajo diario, ¿no? ya sea como... Como estados, como organismos reguladores, como proveedores de servicios, etc. Vale, pues ahora vamos a continuar. Eh, para ello tenemos con nosotros a Jorge Solana. Eh, Jorge es asesor de la oficina de la alta comisionada para la Agenda 2030. Y, y bueno, la verdad es que eh, cuando, cuando preparamos este, este, este, este seminario dijimos, bueno, a ver, estamos hablando de derechos al agua y al saneamiento, hablamos de derechos, Hablamos, hablar, hablar de agua y saneamiento, al final estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de sostenibilidad. Y si hablamos de desarrollo y de sostenibilidad, pues eh, la llamada clara es a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De ahí que bueno, pues que queríamos un poco eh, bueno, contar con la presencia de Jorge y quizás eh, que compartas con nosotros cómo ves tú el encaje. Cómo ves tú el encaje de, de este marco de derechos al agua y saneamiento con eh, el encaje de, de la Agenda 2030. Muchas gracias, lo primero por la invitación, es la verdad que un placer oír a gente que sabe tanto de una cosa muy concreta, ¿no? porque eh, nosotros que estamos en la oficina del alto comisionado para la Agenda 2030, que como sabéis la Agenda 2030 toca muchos muchos temas, eh, planeta, personas, crecimiento, sostenibilidad, paz, derechos humanos, etc., eh, nos abre una posibilidad de conectar con muchos ámbitos de, del desarrollo y de la, de la sostenibilidad, ¿no? entonces, eh, esta mañana está hablando en un foro de ciudades sostenibles. Hoy estoy aquí hablando de... Bueno, hablando no, escuchando más bien sobre agua y saneamiento. Mañana tenemos un tema de discapacidad. Y, y yo creo que esa es la esencia de la agenda. ¿no? Yo creo que la Agenda 2030 intenta, pretende ser... Eh, pretende poner de relieve la interconexión de los grandes retos que abordamos como sociedad y como planeta. Yo creo que ese es el primer ejercicio eh, de, de las naciones en, en el marco de Naciones Unidas de poner todos esos grandes retos en un solo documento o en una sola agenda, ¿no? Trascender la agenda del desarrollo, trascender la agenda del clima trascender la agenda de las ciudades a un espacio, una narrativa que nos permita abordar todos esos grandes retos en un conjunto ¿no? Yo creo que esa es la primera clave que, que, que da la agenda a, a, a la hora de hablar de diferentes ámbitos, ¿no? Hablar de agua y saneamiento o también hablar de cambio climático, ¿no? Es decir tenemos que trascender y dejar de hablar de los ámbitos de forma estanca, ¿no? Es decir, ya no podemos, aunque seamos especialistas y aunque estemos dedicados en ello, lógicamente vamos a seguir, pero la agenda nos está diciendo que tenemos que abrir las orejas y empezar a escuchar eh, a otros actores, pero no solo a otros actores de mi ámbito, sino a otros ámbitos que están relacionados con lo que yo hago. Yo creo que eso es lo que la agenda pone un poco encima de la mesa, eh, de una manera eh, concreta, en un documento, con unos objetivos, unas metas, no vamos a entrar en ello por, por falta de tiempo, pero que al generar esa narrativa, que se convierte en una narrativa universal, eh, transversal y que, y que es eh, eh, conjunta, es común, es decir, todos conocemos la Agenda 2030, todos los que estamos un poco en, esto, en este ámbito, eh, podemos sentarnos enseguida, en el marco de la Agenda 2030, a hablar. ¿no? He venido aquí a, a un espacio de agua y saneamiento de derechos humanos, difícil, es decir, complejo, eh, escuchándonos, eh, además aprendiendo. Eh, bueno, pero si nos ponemos a hablar de agenda, yo creo que podemos, podemos eh, eh, hablar el mismo idioma, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, la clave, y ya sería una segunda idea eh, que traería aquí, ¿no? Decir, bueno, cuando hablamos de, de acceso al agua, cuando hablamos eh, de los temas de ascendimiento, derechos humanos, la interrelación con otros derechos es fundamental. Y eso es lo que pone de relieve a la agenda, ¿no? No podemos hablar de agua sin hablar de sostenibilidad. No podemos hablar de agua, lo habéis hablado. Yo sé ponerlo de relieve, ¿no? Habéis hablado de género, habéis hablado de, de políticas, de legislación, habéis hablado en general de todos los temas que están contemplados en esa agenda. Yo creo que esa, esa idea es fundamental. O sea, buscar la manera de que cuando hablemos de un tema podamos conectar con otros temas, ¿no? Y ahí trasciendo a la otra idea que quería traer, que es el ámbito de las alianzas, que también han salido aquí, ¿no? Eh, ya no podemos trabajar los temas desde, desde espacios estancos, sino que necesitamos buscar las conexiones con otros actores. Y otros actores a, nivel, a todos los niveles, multinivel, ¿de es decir, no solo con los actores de mi sector, del sector, a lo mejor, del desarrollo de, la, de las organizaciones, de la sociedad civil, sino que tengo que buscar a las empresas, tengo que buscar a los gobiernos, a las administraciones locales, tengo que buscar a las universidades para afrontar estos retos. ¿Por qué? Porque los retos que contemplan la agenda son de una complejidad que requieren del esfuerzo de todos y requieren transformar, incluso me atrevería a decir, la forma en que, en que los abordamos. ¿no? Es decir, requieren transformar cómo trabajamos. ¿no? Y en ese, en ese aborde de, de cómo estamos afrontando eh, los grandes retos, nos pide, no, nos pide no ir solos. ¿no? El gran reto del acceso, de no dejar nadie atrás, ¿no? que, que en el derecho al agua eh, no, lo, no lo vamos a poder lograr si no lo hacemos entre todos los actores. ¿no? Y eso yo creo que es clave. Y el que aportará conocimiento, el que aportará legislación, el que aportará políticas públicas, el que aportará mano de obra, no sé, cada uno aportará lo que pueda, pero yo creo que es clave eh, buscar esa esa ese espacio, esos ecosistemas, de, de alianzas que nos permitan abordar la, la agenda. Voy a ser breve. Tengo aquí los minutos, ¿eh? voy a ser breve. ¿no? Eh, yo cerraría con es, con tres ideas, ¿no? La complejidad de la agenda, es decir, hablar de derecho al agua es hablar de muchos derechos y eso es la agenda 2030, por lo tanto es muy complejo, eh, asusta. Decir, bueno, ¿no? cuando muchas veces cuando se acercan los actores a la agenda, dicen, bueno, ¿cuál es mío de ese? ¿Cuál es lo mío? ¿no? Entonces tú insistes en que no es que son todos, ¿no? Bueno, espera, por favor, no me digas todos porque entonces esto se vuelve una sí, se vuelve una complejidad. Por lo tanto, segunda idea, hay que buscar alianzas para abordar esa complejidad entre todos. Y una tercera idea, ya para concluir, es la necesidad de movilizar. Es decir, ya no es eh, buscar esas alianzas, sino que tenemos que ser capaces de movilizar a los sectores y a la ciudadanía. ¿no? Yo creo que hay claves en la, en la agenda que son muy fáciles de visibilizar, ¿no? El cambio climático, lo vemos en los periódicos hoy por hoy. El cambio climático ha conectado muy bien con la ciudadanía, sobre todo con los jóvenes. El feminismo ha conectado, los temas de género ha conectado muy bien. Y tenemos eh, cierto, cierto empuje de, de vanguardia de que estos temas estén en la agenda política. Pero hay otros temas que a lo mejor necesitan eh, ser empujados. ¿no? Y, y en nuestra opinión, o en mi opinión personal, necesitamos esa movilización. ¿no? Es decir, conectar con la ciudadanía de que esto es importante. ¿no? El acceso al agua no es un tema de las ONGs ni de los países del sur. ¿no? por, por trascender un poco, si no es un problema de todos. ¿eh? Si en los países del sur de África no hay acceso al agua, eh, hay cada vez más desertización, no hay, no hay capacidad de crecimiento económico, el problema se traslada al norte, ¿no? Y tenemos un problema de migraciones, tenemos otros problemas de otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, la, la actuación global que pretende poner encima de la mesa la agenda requiere de esa movilización global también, ¿no? Y yo creo que esas serían tres claves así por, por hacer una intervención breve. Entonces, eh, desde tu punto de vista, si logramos alcanzar, por ejemplo, concretamente el ODS 6 en 2030 de agua y saneamiento, ¿crees que eso de alguna manera estará contribuyendo a la garantía de los derechos al agua y saneamiento? Sí, claro. Claro, pero el problema es que yo creo que, que hay que conseguir el 1, el 2, el 3, uh -huh. el 4, el 5, así hasta el 17, para que el 6 realmente se cumpla. Uh -huh. Yo creo que esa es otra clave de la, fundamental de la agenda, ¿no? Y, y es, el, es, el, es el lema, ¿no? No dejar nadie atrás, ¿no? Es decir, son 17, hay que empujar y hay que empujar a todos, ¿no? Tiene que ser inclusiva, etcétera, ¿no? Yo creo que se puede cumplir con el 6, pero si no cumplimos con el resto... Ni siquiera se cumplirá el 6, ¿no? Ni siquiera se cumplirá el 6. No, también hay... La agenda hay que darle una... Eh, hay dos maneras de acercarse a la agenda, ¿no? Y brevemente, ¿no? Una más técnica, más de, más de cuáles son las metas que tengo que hacer y me pongo con ello, ¿no? Y una, una manera más política, más... Más de, de como hoja de ruta, como propuesta futuro, como propuesta de empezar a andar, a construir un mundo, ¿no? Como se dice el documento, se llama transformar el mundo, ¿no? Pero en realidad el documento no te dice cuál es el punto de llegada, ¿no? Entonces, claro, dices, lograr el 6. Bueno, se puede lograr el 6, pero si no hemos hecho ese movimiento de transformación conjunto del planeta, de la sociedad, de la forma de, de relacionarnos, etc., pues sí, podemos tener el grifo y tal, y el acceso y el derecho al agua, pero si no tengo todo lo demás estar un poco muy bien muchas gracias José. Eh, bueno yo creo que bueno tenemos que seguir avanzando eh, y ahora pasa digamos lo que falta quizás es que hagamos un, un paso más de aterrizaje ¿no? yo creo que hemos hecho un recorrido ¿no? desde desde el marco más eh, normativo hasta un recorrido histórico. Hemos hecho una aproximación a qué hablamos, de cómo, de qué hablamos cuando hablamos realmente de derechos al agua y saneamiento, hemos hablado de las obligaciones y las responsabilidades, hemos visto un poco cuál es el, el encaje ¿no? en la agenda y, bueno, y quizás lo que, lo que falta es eh, ver cómo pasamos a la práctica. Bueno, para eso le eh, hemos pedido, contamos con nosotros, con Gonzalo Marín Pacheco, Gonzalo es eh, investigador y consultor en agua, saneamiento y higiene con una amplia trayectoria en este ámbito. Y le, le hemos pedido, te pedimos, Gonzalo, que, bueno, pues que compartas un poco tu reflexión acerca de cómo pasamos de este marco, de este marco a, a la práctica, de este marco de los derechos al agua y saneamiento a la práctica. ¿Cuáles son los pasos, las claves que hay que aplicar? Eh, gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Eh, bueno, yo voy a... Eh, Dar, voy a intentar ajustar al plazo que me has dado de tiempo. Eh, hay un, un primer aspecto eh, que es importante. Eh, hay que establecer prioridades con respecto a los usos del agua. El agua tiene muchos usos, lo comentabais antes, usos que compiten entre sí, pero cuya satisfacción tiene que abordarse desde unos criterios de cooperación con prioridades. Lo primero, hay que establecer el agua para el abastecimiento como eh, la máxima prioridad. Para ello se necesita institucionalidad, institucionalidad para garantizar que efectivamente eh, se da prioridad a estos usos. Y eh, es así porque los otros usos, que son usos productivos, eh, estamos hablando en definitiva de relaciones de poder. Los usos productivos tienen una capacidad para... Eh, ...buscar una situación infavorable para cumplir sus demandas frente a los usos eh, de boca, a los, a los usos de consumo humano. Ese es eh, el punto de partida, el punto de partida para hablar del derecho. El segundo, eh, yo creo que es, eh, y está latente en todas las, las intervenciones, el reconocimiento del derecho. El reconocimiento del derecho para que sea posible la exigibilidad, es decir... No es un reconocimiento eh, formal y que se asuma por la, la sociedad, que haya un consenso en que el derecho humano al agua, sí, tiene que haber un derecho que esté, eh, que se vierta o que se reconozca en leyes, bien a través de, de, de la máxima ley que puede ser la constitución, pero puede haber también leyes, eh, leyes de agua o leyes específicas en las cuales se reconozca y que dé pie a un desarrollo normativo de todos los criterios y principios que se han ido comentando aquí. Eh, esto puede dar lugar a cuando hay una eh, organización del sistema de abastecimiento y saneamiento eh, centralizado, es decir, que sea el Estado el que garantice los servicios de abastecimiento y saneamiento, puede dar lugar a que haya un regulador único que es el que desarrolle paulatinamente los criterios que tiene que ir asumiendo los distintos proveedores de los servicios, bien sean públicos o privados. Pero también hay, eh, como es en el caso de España o en, en, en general, los titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento son las administraciones públicas. El Estado, pero son las administraciones públicas. Y son ellas las que regulan el servicio que tienen que prestar. En este sentido, una forma de reconocer el, el, el derecho es a través de los reglamentos de servicios. Eh, eh, es una forma que no tienes por qué esperar un reconocimiento legal a través de la, de la Constitución, sino que a través de las ordenanzas municipales o de los reglamentos se puede reconocer y desarrollar el, dere el derecho humano al agua y al saneamiento a través de los criterios que reglan eh, la, calidad, la, los, la calidad de servicio, los niveles de servicio, pero también las responsabilidades y obligaciones de los proveedores y de los usuarios, en este caso. ¿no? Entonces, este es eh, el, el, el reto, conocer el reconocimiento para que sea posible la exigibilidad del derecho. Luego, eh, entraríamos a ver cómo se implementa el derecho, ¿no? la implementación del derecho. ¿Qué es lo que es la implementación? Es lo que detalladamente Mar ha ido comentando. Eh, definiendo a través del alcance y contenido de los criterios normativos y de los principios que eh, están incluidos en la definición del derecho. Criterios normativos que marcan el contexto de los niveles de servicio que tienen que estar garantizados, es decir, la accesibilidad, la aceptabilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad, etc. Pero están también los principios eh, transversales que marcan que la gestión de estos servicios tiene que hacerse de forma participativa, que tiene que estar garantizada la transparencia, la rendición de cuentas, la sostenibilidad, etc. ¿no? Entonces, por eso hay una eh, consideración de los derechos humanos al agua y al saneamiento como la consideración de unos derechos a la provisión de los servicios de abastecimiento y saneamiento. En este contexto, eh, quería eh, marcar algunos puntos que entiendo que son eh, relevantes en la implementación del derecho. Todos ellos son, son relevantes, pero quería marcar algunos para intentar a eh, que veo que estoy muy ajustado. En primer lugar, eh, la accesibilidad y disponibilidad. El derecho se habla... Eh, a los titulares del servicio son las administraciones públicas. Y habéis comentado certeramente que la ciudadanía es el titular del derecho. Entonces hay un, hay un salto importante. No es únicamente los usuarios de los servicios los titulares del derecho, sino es la ciudadanía. Y esto es relevante sobre todo porque hay una necesidad de garantizar el derecho. A, por ejemplo, eh, asentamientos o comunidades que no son usuarios o que no llegan a estar conectados con las redes municipales del servicio. Por ejemplo, las, los asentamientos informales, eh, los campos de refugiados, los campos de desplazados, etc. En, en Europa tenemos ejemplos de campos de, de, de desplazados que no eh, que se conculca sistemáticamente el derecho porque no está garantizado los derechos de los de y debería ser de, de los ayuntamientos o de las eh, instancias eh, administrativas en los cuales están emplazados de garantizarlo. Eso es un, una, un tema eh, yo creo relevante. Y el otro es la asequibilidad, que en momentos de crisis, como hemos estado viviendo, ha pasado a ser una cuestión importante en en Europa y en Estados Unidos, pero que en los países eh, en desarrollo es un tema que también es eh, relevante y con mucho mayor eh, permanencia o en, la, en el día a día. La asequibilidad, comentaba eh, Mar, es la necesidad de que los, eh, de las personas tengan acceso al agua independientemente de su capacidad de pago y que tiene que estar garantizado para, especialmente para aquellas personas que tengan una vulnerabilidad económica y social. Para aquellas, esas personas no se puede cobrar el agua, sino que se tiene que garantizar. Entonces, ¿eso qué es lo que supone? Supone la consideración de unas políticas tarifarias específicas que tengan en cuenta, eh, o que vayan más allá de la recuperación de costes y tengan en cuenta la asequibilidad esto es uno de los retos importantes. ¿no? Pues hay una especie de mantra eh, que viene un poco potenciado en, en Europa por la Directiva Marco del Agua, que es la recuperación de costos. La recuperación de costos tiene que eh, intentar eh, cubrirse en aras a la sostenibilidad, pero se tiene que tener en cuenta las condiciones de seguridad que marca el criterio específico del derecho humano. Luego... Eh, hay eh, otro tema que es más relacionado con los principios y que es relevante, que es el de la participación. La participación, eh, hay una tendencia a, a hablar de la participación a nivel consultivo o deliberativo. ¿no? La, la propia directiva Marco o los... La, hablan de garantizar la participación a nivel de consulta. El derecho humano al agua y al saneamiento o los derechos van mucho más allá con una definición mucho más potente y agresiva. Y hablan de una participación activa, una participación libre y significativa. Es decir, que la ciudadanía tiene que ser protagonista de la toma de decisiones de, en todos los ámbitos donde se tomen en en lo eh, que tenga que ver con la gestión de los servicios. Esto es una, una, un, un tema muy importante y que configura... Eh, una forma distinta de gestionar los servicios, integrar a la ciudadanía eh, no ya solo en, en temas de planificación o de elaboración de presupuesto, sino en la propia gestión de los sistemas, integrando a la ciudadanía por medios que tiene que proveer la propia administración en los consejos de dirección y en la toma de direcciones que afecten a la gestión. Esto es un, un reto muy importante. En Colombia se, hay unos avances importantes que hemos tenido oportunidad de, de, de ver, pero desgraciadamente solo se da al ámbito público. En España, también en los operadores públicos, hay avances eh, que permiten que la ciudadanía entre con voz y voto en los consejos de administración de las empresas públicas. ¿no? O sea que este es un, un tema que yo creo que es relevante y es un reto que eh, habrá que encarar en el, en el inmediato futuro. Eh, luego, Brevemente puedo un matiz solo. Hay un hay una hay un tema que también yo creo que va a influir en el tema de la de la eh, en el tema de conseguir eh, por supuesto los los ODS pero y por tanto en implementar el derecho humano al agua que es el de la financiación internacional eh, la, la la financiación de los servicios se consigue a través de las tarifas que son las aportaciones cuando eso no es suficiente son los propios estados que lo hacen a través de los presupuestos nacionales y cuando ello no es, a través de la, de la inversión internacional. Bien, eh, hay una, un informe eh, del Banco Mundial que he estado viendo que dice que para cumplir los objetivos de desarrollo, de desarrollo sostenible vamos a tener que triplicar la inversión en agua anualmente, de tal forma que sean necesarios 114 mil millones de dólares al año. Y eso. Eh, es, es un reto que yo eh, me, me, me recuerda mucho al informe Campesús de, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que decía: es necesario, lo vamos a conseguir. Tal. ¿No? Entonces, habría que habría que eh, tomárselo esto y ver cómo se va a arbitrar eso. Desde el punto de vista de la ayuda oficial al desarrollo, eh, hay datos que no son muy halagüeños. A nivel internacional, eh, dedicado al agua y al, al saneamiento, la tendencia no es a crecer, sino a mantenerse una línea más o menos eh, horizontal. En España ha sido disminuir radicalmente y ahora eh, mantenerse en torno a los 20 millones de dólares al año, lo cual es, es eh, poco halagüeño. Pero tampoco tam hay una cosa, y acabo, que también es preocupante: la diferencia que hay entre eh, a nivel de las tendencias. Los compromisos de inversión, es decir, lo que los estados dicen que van a invertir, es creciente. Pero las, eh, la, la, la realidad de la inversión, es decir, lo que se gasta, es decreciente. Entonces, hay, una, hay una, un tema que no, no sabemos, hay un panorama un poco halagüeño, de ahí que eh, representa un reto eh, importante. Muy bien, bien. Muy bien, Entonces, muchas gracias. Eh, aprovecho para, para comentar a las personas que nos están siguiendo que eh, a través del chat pueden compartir alguna pregunta, duda, reflexión que quieran hacer, alguna pregunta a la mesa. Y eh, mientras tanto seguimos un poco la discusión y el debate, pero animar eso, a que haya eh, a cualquier pregunta que pueda haber que la compartáis a través del chat. Pues eh, yo antes de nada, sí. Eh, en primer lugar, eh, pediros eh, si queréis cualquiera de, de vosotras o de vosotros, añadir alguna cuestión que a lo mejor se os haya quedado en el tintero, que antes a lo mejor eh, no hayáis tenido tiempo suficiente, yo creo que tenemos ahora un buen momento para, para hacerlo. Yo creo que ha habido eh, en vuestras aportaciones muchas interconexiones ¿no? entre lo que habéis contado unos y otros. Y bueno, y, y bueno también si queréis eh, aprovechar para reportar o, o ampliar alguna de las cuestiones o incluso plantear alguna cuestión a una de las otras personas que están en la mesa, pues es el momento. Entonces, no sé si por un lado queréis añadir alguna cosa, por ejemplo, Elena, pues adelante. Sí, o sea, me parece también, y es verdad que no, bueno, por el tiempo tampoco lo abordé antes, y, pero bueno, también viendo un poco todo las, el resto de intervenciones y también los, los retos tan, tan grandes que tenemos a futuro, eh, me parece también importante, cuando hablamos de la cooperación internacional y de todo lo que compromete la realización y la garantía de los derechos al agua y al saneamiento, es también tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la educación, ¿no? Porque es verdad que, que, que, que es, cuando hablamos, por ejemplo, en términos de cooperación, sí que la mayoría de la financiación va, va dedicada a grandes pues, infraestructuras de saneamiento de agua, redes, y sin embargo, es verdad, y eso también lo, lo, lo decía el informe de Leo Heller, es que eh, además era, yo creo que ínfimo, yo creo que hablaba de un porcentaje como de un 0,5% que se estaba dedicando dentro de la financiación para la cooperación internacional a temas relacionados con la educación y la sensibilización en materia de agua, saneamiento y higiene ¿no? yo creo que es un aspecto fundamental y es verdad es verdad que a veces cuando hablamos también de, de todo lo que implica se nos olvida ¿no? que, que, que la educación y la sensibilización es, es clave y estratégico ¿no? entonces yo creo que ponerlo también encima de la mesa y considerar también esos compromisos es, es importante ¿no? uh -huh. Sí. sí, sí. Eh, eh, al, al hilo del informe de Heller eh, también él, él pone de manifiesto que eh, lo, el, la inversión o la cantidad eh, más importante de inversión en AOD en el tema de agua va a los grandes sistemas mm. y no a los pequeños, con lo cual claro. él, eh, in, él indica que efectivamente que a los sectores más vulnerables, que es otro elemento a tener en cuenta, está infradotado o va a haber una inversión sustancialmente menor que a los, grandes, a los grandes sistemas asociados al ámbito urbano o periurbano. Claro, pero precisamente ibas a insistir en eso porque, bueno, en la lógica de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, las personas que están quedando atrás no están en el foco de, de atención, en el centro de atención. Entonces, ¿cuál es un poco vuestra, vuestra propuesta para, para darle una vuelta a eso? Esto es complicado, ¿no? Complicado, Pero, complicado, ¿no? Pero complicado, complicado. Hay, mirar, hay, hay un tema, hay un, un tema, eh, eh, hay una doble, doble eh, elemento, ¿no? Eh, es cierto, yo creo que eh, hay una eh, migración eh, importante del campo a la ciudad, del ámbito rural al ámbito urbano, con lo cual, eh, eh, va a haber necesidad de una inversión en el ámbito urbano, no en el ámbito urbano sino en el periurbano ¿no? y eso es así, eso va a implicar inversiones importantes porque no es ya únicamente la conexión, porque no hay conexión es hacer eh, ampliación de redes y conectar, como hablaba Amar ¿no? no es solo la, la, la, la, la, la disponibilidad de la red sino la conexión y todo lo que ello conlleva eso entonces Ahí hay un, un tema muy potente. El tema del, de, del, del ámbito rural, hay eh, dos elementos que yo creo que, que históricamente hay que tener en cuenta. La descentralización que hubo en, en la década de los 90 y 2000 eh, ha sido eh, muy eh, negativa para los servicios asociados a los servicios de saneamiento porque eh, se se delegó en los ayuntamientos, en las administraciones locales, que no tenían capacidad. Y lo que se ha hecho es, desde esa incapacidad, eh, las comunidades han tenido que asumir, asumir las, la, las, el reto de proveerse de agua y saneamiento. Con lo cual, eh, muchas veces eh, va a haber, la, existe la necesidad, por una parte, de apoyar a los, a lo, a los comités y a las, a las comunidades y por otra, a las administraciones locales, que son los titulares de los servicios y que son los que tienen que garantizarlos, tener las, cumplir con las obligaciones que comentaba ahí vosotras. Entonces, eh, ¿pero qué es lo que pasa? Que ese ámbito es un ámbito disperso y hay una eh, limitación, entiendo yo, no, no, no sé si es, de eh, canalizar adecuadamente la financiación. Entonces, hay una limitación. Creo yo, no, no sé, pero hay una, una dificultad en ese sentido. Porque, claro, porque al final esto que sucede en el ámbito del agua, entonces, obviamente eh, entiendo que también está pasando en otros sectores, en otros ámbitos de la agenda, pero la cuestión está, eh, claro, en el ámbito del agua el problema es, bueno, el, el, la meta del ODS-6 es acceso universal 2030. El riesgo que sucede es que si se pone el foco... En, en la cantidad, en el número de personas, eh, en, a ver cuánto más avanzamos en millones de personas que van a ir consiguiendo un acceso al agua y al saneamiento, pues bueno, ahí lo que, lo que previsiblemente va a pasar es que pues, las zonas eh, periurbanas, las ciudades, van a concentrar eh, pues, el volumen de inversión y tal, y, y el, el volumen, digamos, y el foco van a centrar el, la atención en, en, en todos aquellos esfuerzos que se hagan, entonces, de nuevo, quedan atrás los más, las personas más alejadas, las más vulnerables, las que no están escuchadas. Entonces, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo hacer frente a eso? En el marco de la agenda. No, yo, creo, yo creo que la clave es, claro, es que es muy complicado, es muy complicado porque estáis, estamos hablando de acceso a agua y saneamiento, pero estamos hablando también de la agenda urbana. La agenda urbana habla de todos estos temas, ¿no? de la relación de las ciudades, con el mundo rural, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es un tratamiento, yo insisto, con unidades muy básicas, pero, pero yo creo que hay que abordar los problemas de manera transversal. Es decir, no podemos dejar de hablar del acceso al agua sin hablar de los movimientos migratorios, sin, de, sin hablar del desarrollo del crecimiento en las zonas rurales. En este país, en España, podemos hablar largo y tendido de la despoblación eh, galopante de grandes regiones, que, históricas además, que no viene de lejos, y que es un problema. ¿no? Yo, no, esta mañana, como os decía, estaba hablando de ciudades. ¿no? Y claro, hablas de las grandes ciudades, de Madrid, Barcelona. Pero, claro, de repente sale el tema de qué pasa con las, con las pequeñas ciudades, que se están despoblando, que no hay futuro, que no hay empleo, que los jóvenes se van y se van a las grandes ciudades. ¿no? cual que es un poco. Pues, si no hay sistema de abastecimiento de agua, pues tampoco me quedo aquí, ¿no? me iré a las ciudades. ¿no? Entonces, yo creo que el tratamiento tiene que ser integral. ¿no? Es decir. Eh, buscar la manera de que los que los, los grandes retos no los abordemos porque no los, no somos capaces o sea si solo hablamos de agua se nos va a escapar todo el tema de sostenibilidad se nos va a escapar todo el tema de la relación rural eh, lo urbano y ahí yo creo que Gonzalo lo, lo decía muy bien ¿no? la relación con los actores tiene que haber políticas públicas tiene que haber inversión tiene que haber una planificación tiene que haber una estrategia clara y, muy brevemente porque damos también un paso a otra. si sí, sí está un poco relacionado, si os parece por complementar, adelante Adelina Sí, yo, que yo creo que, que, que hacen falta marcos de regulación que contemplen efectivamente eh, ese, ese llegar a la población en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? porque si no por sí solo eh, los proveedores de servicio no van a llegar a aquellas personas que están en situación o, o que están más lejanas o, o que son más inaccesibles, ¿no? o sea que yo creo que, que es una realidad y hay que poner, yo creo, el foco, además, ponerlo de una manera muy, muy especial y visibilizar efectivamente todos esos principios de, de igualdad y no discriminación que efectivamente en la agenda anterior del milenio quedaron un poco de lado y la agenda actual sí que parece que, que, que, que quiere un compromiso también con esa realidad. Pero yo creo que primero visibilizar y visibilizar también implica eh, conseguir datos, poder documentar realmente eh, de manera desagregada porque no se hace. Creo que Cuando analizamos también cifras eh, estadísticas de acceso y disponibilidad, se habla en términos brutos, pero lo que hay que poner el foco es en desagregar datos por, como decíamos antes también, por temas de género, por temas de población con determinadas eh, necesidades especiales, en situación más complicada, eso es para mí es uno de los retos más, más importantes para poder efectivamente hacer seguimiento de, de, de los avances y del compromiso progresivo en llegar a esta población, ¿no? Bien, hay, hay una pregunta. Y, ah, vamos a dar paso un par de preguntas. ¿sí? sí, hay dos preguntas que nos llegan por el chat. Eh, la suerte de, de ser un webinar es que el, nuestro público está disperso por, por muchos sitios y nos llega una pregunta de República Dominicana. ¿no? Uh -huh. eh, nos hablan de que a menudo los países eh, conceden prioridad al tema del agua, ¿no? al acceso al agua. Eh, sin embargo, eh, dejan como, eh, como secundario el acceso al saneamiento. ¿De qué manera se puede promover una mayor, mayor prioridad? de saneamiento para, para que esté encima de la agenda. O sea, cómo subirlo el nivel de, ¿no? de, de prioridad. prioridades. Uh -huh. Y hago la segunda pregunta eh, también, en el, ¿quién y cómo en el caso de España puede establecer una política tarifaria social que garantice la asequibilidad del servicio de, de suministro de agua y saneamiento para aquellos grupos de riesgo de exclusión ¿no? social y económica, teniendo eh, en cuenta vez la recuperación de costes de la, la Dirección Europea? Eh, cómo se puede establecer una correcta tarifa social sin sí, que se vea afectada la, la política, que se vea afectada por políticas ideológicas y no afecte a la recuperación de costes. Así nada. ¿Quién quiere responder? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo subimos el nivel de prioridad del saneamiento? Porque es verdad que es el que han olvidado siempre. ¿Y qué hacemos para ello? Puedo introducir. Sí. Introducir. Mira, el, el tema de agua. De agua, eh, normalmente en el caso de España, eh, yo creo que, eh, pues, no sé, creo que puede ser esta por haber, está introducido en la ley de aguas. La ley de aguas dice el, la máxima prioridad para el agua dentro de todos sus usos es el agua de abastecimiento. ¿no? Entonces, ya tienes un, una referencia y luego las instituciones que gestionan los servicios en España son las demarcaciones hidrográficas, las confederaciones son las que garantizan que se cumplan con esta prioridad. En el caso del saneamiento, eh, yo creo que tiene que haber una eh, voluntad política que establezca. Eh, ¿Cuál es el, el, el, el tema? Eh, eso mm, eh, eh, es, eh, yo creo, eh, complicado a priori, o no lo tengo claro yo, mejor que complicado, eh, porque, el, así como en el agua está en la ley de aguas, ¿no? el tema de saneamiento, eh, ahí puede haber una, debería haber una ley de saneamiento donde establezca, cubierta en las políticas públicas, la prioridad de saneamiento en cuanto a inversión, implementación, etc. ¿no? Pero yo creo que ese paso de la decisión política de asumir el derecho de saneamiento es lo que debería eh, tenerse en cuenta. Eh, porque yo entiendo que, por ejemplo, precisamente, eh, históricamente se ha hablado del derecho humana de al agua, que, que inicialmente pues dentro del mismo se incluía ese derecho al saneamiento, pero bueno, quizás una forma de subir eh, en, en la escala el, el, el nivel de saneamiento en su momento fue el reconocimiento de los derechos al agua y al saneamiento como derechos independientes, aunque interrelacionados. Esa un fue una de las lógicas ¿no? de ese reconocimiento por separado. Yo, yo creo que efectivamente, como, como hablaba antes, eh, yo creo que uno de los eh, problemas eh, de, que afecta al Derecho Humano al saneamiento es todas las, eh, las diferentes concepciones culturales que hay en el mundo y el desconocimiento de qué implica, qué implica el saneamiento. A raíz de eso, yo um, pensaba antes cuando, cuando hablabas de, de ese posible tratado de, de Empresas y Derechos Humanos, que hay que tener en cuenta también que estamos en un momento particularmente delicado en, en, en cómo avanza la protección de los derechos humanos. O sea, si bien tuvimos quizás en 40 años iniciales de bueno, matados por guerra fría, dos pactos y tal, luego 25 años muy buenos, pero estamos en un momento ahora mismo en el que son contestados los derechos humanos más básicos en, en, en muchos lugares del mundo. Entonces... Es, es difícil eh, avanzar porque, porque quizás eh, en ese avance nos encontramos con que al final, intentando avanzar, retrocedemos por, por la presión que, que ejercen desde otras vías. Entonces, ahí me parece interesante la apunte que hacías de mayor eh, importancia de la educación y la sensibilización para entender que la importancia del saneamiento, el saneamiento yo creo que no, no se entiende qué es el derecho humano al saneamiento y cuando se habla de que eso implica pues... Eh, higiene eh, menstrual de las eh, mujeres, eh, tratamiento de, de los eh, desechos de los eh, más eh, pequeños. Yo creo que son cosas que están tan ligadas a la vida diaria que si se lograse eh, llamar la atención del público sobre, sobre ese aspecto, quizás en el tanto internacional también sería más, eh, más, más fácil avanzar. Sí, yo creo que quizás añadir eh, que el, por, por la vinculación tan estrecha que tiene el tema del saneamiento con el tema del género, que es otro de los ODS, es el tema de la igualdad de, de género, eh, si la mujer tuviera más participación de la que actualmente tiene en los espacios de decisión, quizás le podíamos dar ese, ¿no? ese, ese, ese empujón al saneamiento que, que actualmente no lo tiene. ¿no? Cuando a nivel de, eh, familiar las comunidades se, se pregunta por las necesidades de inversión, por, en qué querría la comunidad invertir, eh, muchas veces sale el tema del agua, ¿no? pero no sale el tema del saneamiento. Y ocurre eh, muchas veces que es que es la, eh, la mujer no se la pregunta, no, no participa en estos foros ni, ni opina, ¿no? Y, y esa vinculación, esa, esa igualdad de género es muy difícil. Como decía también Jorge, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Si no hay saneamiento, no se cumple lo de ese 6, pero si no hay igualdad de género, pues, no se cumple lo de ese 5, ¿no? en este caso, por ejemplo, ¿no? Y hay una vinculación muy estrecha. Sí, Elena, ¿tú, sí. tú trabajas mucho en, en género. Sí, sobre todo que, que para mí, una de las, primero, que el recorrido es verdad que ha hecho el derecho al saneamiento, es diferente, digo, ha sido, tiene mucho más trayectoria que, que el, perdón, el, el, el agua que el saneamiento, perdón, y que, y, pero a mí lo que sí que me parece importante no, es ese reconocimiento del saneamiento como derecho independiente. Yo creo que el, que el hecho de declararlo derecho humano a mí me parece básico, y sobre todo eh, vincularlo al concepto de dignidad, que también tiene que ver mucho con lo que comentaba María del Mar, porque afecta además de manera muy especial también a la dignidad de muchas mujeres en el mundo. ¿no? Entonces yo creo que, que para elevar digamos, el, el, el nivel de compromiso con este derecho, yo creo que es muy importante ponerlo además de la mano de lo que implica el concepto de dignidad humana, ¿no? que es la base de los derechos humanos. Entonces yo creo que, que por ahí también... Es importante avanzar. No, no podemos hablar de, de dignidad si no se garantiza el saneamiento. ¿no? Y la segunda pregunta no sé si quizás alguien queréis... El tema de las tarifas. Sí, sí, de la sí. ah, bueno, eh, como, como lo plantea en el caso de España, eh, en España eh, eh, los servicios de abastecimiento y saneamiento son titularidad por ley, con una ley específica, la ley de base de régimen local, eh, es de los ayuntamientos. Entonces, los ayuntamientos son los que tienen que proveer estos servicios y son los encargados de regular el servicio. Por tanto, son los encargados de establecer las estructuras y políticas tarifarias. En cada ayuntamiento tiene la potestad de hacerlo. En cuanto a los bonos sociales, esto... Eh, eh, se puso a la orden del día aquí a partir de 2008, cuando hubo crisis, en la cual eh, se dieron eh, cortes de suministro corte de, eh, por incapacidad de pago, de tal forma que hubo una, una reivindicación social importante esgrimiendo el derecho humano al agua, diciendo que cortes de agua no eh, eh, conculcan el derecho humano y por tanto no eran admisibles y era una exigencia a los ayuntamientos de tal forma que eh, ha sido generalizado la, la, eh, se han habilitado procedimientos para que no se corten eh, los suministros por motivos económicos sociales y se ha canalizado eh, eh, o sea la implementación del derecho en este aspecto a través de dos eh, canales uno bonos sociales y dos la creación de fondos de solidaridad en los ayuntamientos los bonos sociales se eh, otorgan previo reconocimiento de una situación de vulnerabilidad de los eh, determinados usuarios. Hay una serie de condiciones. Una de las condiciones, lógicamente, es que tiene que estar conectado a la red ¿no? y eh, demostrar a través de los servicios sociales de cada ayuntamiento su condición de vulnerabilidad. Cuando eh, demuestran eso, eh, le dan una dotación que está en torno a los 100 litros por habitante y día, una cosa así, que eh, es el reconocimiento de un mínimo vital. ¿no? La otra, la, y por tanto eso se gestiona a través de los eh, operadores, sean públicos o privados. Lo hacen. La otra vía, que es la creación de fondos que se hacen en los ayuntamientos, unos fondos de solidaridad que son los que financian las, eh, eh, las, eh, los gastos de las familias en situación de vulnerabilidad hasta un determinado umbral que está más o menos en los también en esa cantidad 80 100 litros por habitante día pero eso se hace a través de fondos de los ayuntamientos entonces esas son dos vías no hay ahí una un, un aspecto eh, ideológico porque ideológico en el sentido eh, de una postura política pero sí eh, ideológica en el sentido de asumir el derecho uh -huh. al agua no porque fue el motivador de que se adoptaran esas medidas. Y una, una cuestión también. Eh, bueno, tenemos los derechos ya, desde hace varios años, reconocidos eh, como independiente. ¿Está ya todo hecho o, o qué, qué, qué creéis que es necesario todavía seguir trabajando? A pesar de las dificultades que decías, ¿no? que hay a nivel internacional, de, que en muchos casos puede llevar incluso a, a determinados retrocesos, pero en el, en el marco normativo, en el marco eh, incluso institucional, ¿Creéis que todavía hay pasos que se pueden dar para afianzar eh, en mucho más eh, estos derechos? Bueno, yo si queréis comentar, a mí me parece que, claro, en el avance y consecución de estos derechos, para poder conseguir la, la agenda, eh, y porque además los derechos van más allá de la agenda, que es un tema que bueno, no nos vamos a meter ahora, pero el, el, el pleno cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento va un poquito más allá de lo que pretende la agenda, que, Estaría muy bien cumplirla, pero per se es, es, es bueno reconocerlo. Eh, yo creo que falta avanzar en muchos ámbitos. Falta desde la educación, como decían antes, Elena, por ejemplo, para el saneamiento. O sea, yo creo que... Eh, desde el punto de vista del, eh, del titular de derechos, o sea, si la gente es consciente de la importancia que tienen los derechos, y en concreto en el saneamiento falta mucho, la gente no es consciente de que el reconocimiento del derecho al saneamiento está muy vinculado a la salud, está muy vinculado al, al, al clima, a la sostenibilidad. Es decir, es, es, es explicarnos más unos a otros los que somos titulares de derechos, que realmente no tener saneamiento eh, va mucho más allá de tener o no tener una, una letrina o un váter. Entonces, yo creo que ahí en el campo de la educación hace falta mucho, eh, mucho trabajo y luego hace falta mucho trabajo a nivel institucional para que la gente asuma el derecho al saneamiento a nivel de las instituciones eh, municipales y más arriba y luego a nivel regulador pues falta todo porque el derecho al saneamiento hay una regulación a través de una resolución internacional que en determinados ambientes, aquí porque estamos, entre convencidos del derecho humano al agua, pero si saliésemos ahí fuera, pues hace mucho más frío, ¿eh? porque realmente la resolución del derecho humano al saneamiento eh, no se considera ley, con lo cual hace falta eh, mucho trabajo normativo para que ese derecho al saneamiento realmente eh, se pueda llegar a exigir con todas esas garantías que, a las que aspiraba Gonzalo. ¿no? Sí, yo, sí. Sí. O sea, desde el punto de vista de, como decía antes, esas resoluciones bianuales que presentamos, España y Alemania van a continuar presentando esas resoluciones y probablemente ampliando, bueno, sí, continuando, continuar avanzando en la, en la concreción, por ejemplo, de las dimensiones a las que hacía la referencia del mar, a las diferentes modelos de, de gestión que se encuentran en los, en los estados y que debido a la gran heterogeneidad es quizá en los campos más difíciles entrar. Pero sí, sí el, el objetivo es seguir eh, ampliando y detallando qué, qué es lo que implica el, el reconocimiento al derecho humano, que sí que está eh, reconocido el derecho, pero bueno, se puede ir más, eh, más eh, a, a conclusión. Tarjeta, digamos. Hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta en este caso dirigida a Elena. Eh, con una duda sobre el concepto de progresividad, ¿no? Si realmente este concepto no puede llegar a ser una justificación para un esfuerzo eh, insuficiente por parte de los estados a la hora de garantizar, en este caso los derechos humanos, mm. a Claro, y ese es el riesgo y de hecho ha sido muy utilizado durante mucho tiempo precisamente para escudarse en que algo progresivo es algo que, bueno, que se deja para largo, ¿no? Pero efectivamente, y ahí también lo comentaba Celia cuando leía el concepto de progresividad, eh, ahí lo que se señala es que los estados tienen que hacer, eh, utilizar el máximo número de recursos disponibles, ¿verdad?, para garantizar esa progresividad y se tiene que dar dando seguimiento. O sea, entonces, ¿qué es lo que yo por lo menos creo que se debe ir haciendo? Bueno, pues análisis realmente de presupuestos y de compromisos de los estados, darles seguimiento a realmente cuáles son los avances que se van haciendo en materia de agua y saneamiento, ¿no? porque efectivamente también se señalaba antes que la progresividad implica ir dando pasos ¿no? y que no haya regresividad, como también se comentaba antes, es decir, que los pasos no sean para atrás. Eh, pero además, insisto, el, el concepto de progresividad implica dar pasos hacia adelante, o sea, ni siquiera mantenerse en un status quo de la situación. Entonces, eso es lo que hay que, yo creo, que monitorear y dar seguimiento por parte de las organizaciones también internacionales, organizaciones. Sociales, ¿no? Otra cuestión. Eh, eh, a ver, en el último informe de perspectivas de, de Mediamente Medi Medi Mundial eh, se, hace una, bueno, se, se dan datos acerca de las perspectivas de cumplimiento de la, de la meta del ODS 6, de las metas del ODS 6 en 2030, y se hace una reflexión acerca de, la, de que las metas, digamos, relacionadas con el acceso, la 6.1 y 6.2, eh, digamos que obviamente requieren una. una una mayor intensidad tanto económico y financieramente como bueno, a la hora de desarrollar políticas proyectos y, y demás pero pero hace una reflexión acerca de que el que todavía va a estar más lejos de alcanzar es la categoría que decíamos antes o sea, la meta relacionada con, con calidad la meta relacionada con la calidad que no olvidemos que la calidad es también una de las, de las categorías del derecho humano al agua y saneamiento con lo cual ¿Cómo valoráis un poco? O sea, ¿cuál es vuestra valoración al respecto? Porque, de hecho, o sea, eh, en los últimos años hemos escuchado cifras de la Organización Mundial de la Salud eh, es, eh, denunciando que, que casi 2.000 millones de personas beben agua contaminada con, eh, con materia fecal. Y, y eso eh, interacciona muy bien con otras, eh, otros objetivos de desarrollo sostenible relacionados con, eh, con, la, con la sostenibilidad, ¿no? Es, ¿Cómo, ¿Cómo valoráis esta, esta cuestión? O sea, en materia de calidad... Yo aprovecho sí. que preguntas esto para introducir una cosa que quería Bien, decir. En... Hay un reto que está con esto relacionado, que es la necesidad de definir indicadores fiables, porque si no, todo lo que hemos estado hablando de monitoreo, pero no solo eso, sino identificar la el avance o desarrollo de las inequidades urbano-rural, eh, inequidades asociadas a la pobreza, no va a ser posible. Tampoco va a ser posible el, el seguimiento de los distintos criterios y principios asociados al derecho. Eh, yo creo que ese es un reto que tiene el Sistema de Naciones Unidas para hacer. ¿Y ahí, Jorge, qué ves tú? O sea, en, ¿En cuestión de sistemas de seguimiento, de monitoreo de los avances, de...? Yo creo que es el es, el, es, un, es muy difícil. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que, que lograr tener un marco de indicadores para la agenda para España es un proceso que no va a ser corto y que hay que trabajarlo mucho. ¿Por qué digo esto? Porque eh, si te acercas a los indicadores de la agenda, Naciones Unidas tiene sus indicadores, Europa saca sus indicadores, luego tienes diferentes instituciones que hacen sus análisis con sus indicadores, bueno, hay un gran despliegue, pero falta, yo creo que estoy con Gonzalo, falta tener un solo macro mapa de indicadores que nos permita, sobre todo, medir procesos. ¿no? Porque yo creo que no es tanto si cumplimos en el 30 y medir, sino si vamos bien, si no vamos bien, si hay que poner más esfuerzo aquí, si hay que quitar esfuerzo de acá. O sea, hay que ver un poco cómo, cómo vamos alcanzando esos objetivos. Nosotros hemos trabajado como gobierno con el Instituto Nacional de Estadísticas. Hay una primera aproximación de cuarenta y pico indicadores oficiales. Ahora estamos en una segunda fase de, con diferentes actores y con los diferentes ministerios que aporten desde sus indicadores a esos 40 para sumar e ir, ir completando el cuadro. Pero es cierto que es un trabajo... De, mínimo, de ir poco a poco construyendo, porque claro, si, si esa construcción no la haces bien eh, dentro de 5 o 10 años pues vas a tener un, un susto, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, yo creo que es, yo creo que es clave, además, yo no lo había dicho y yo creo que Gonzalo tampoco, y por eso a buscar hueco, ¿no? De cómo medimos, ¿no? Cómo, porque hablamos mucho eh, y hacemos mucho, pero mañana se nos ha olvidado, ¿no? ¿Y dónde están los resultados, el impacto... ¿Y dónde está la evaluación ¿no? de si lo estamos haciendo bien o mal? ¿no? Porque ahí, María del Mar, en, en dos minutos, eh, también en Hongagua tenemos una, una experiencia, eh, bueno, en Nicaragua, por ejemplo, de de, bueno, pues de, de de un ejercicio de medir realmente cuál es la situación real, real ¿no? de, de, de la población eh, en, en relación con, con el agua de saneamiento. Nos hemos encontrado que muchas veces... Estos, estos sistemas de, de indicadores no reflejan la realidad. Entonces, eh, ¿cuál es tu perspectiva? O sea, ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Eh, ¿Cómo evitamos eso? Sí, eh, yo creo que si realmente queremos dar ese peso a la, a la ciudadanía en, en esa exigibilidad de los derechos o en ese control, esa supervisión de que los estados están cumpliendo, están ¿no? de forma progresiva avanzando a su cumplimiento, es importantísimo tener esa información. ¿no? Esa información. Eh, a, a, accesible eh, para que cualquiera la pueda analizar y pueda, pueda hacer ese, ese control. ¿no? Y sobre todo que esa información esté desagregada. ¿no? Eh, si los datos que obtenemos son eh, agregados y demasiado generales, no que vamos a poder identificar dónde están dándose las desigualdades, las inequidades. ¿no? Entonces puede estar ocurriendo que vamos hacia adelante, pero estamos aumentando las brechas de inequidad. ¿no? Y, y no somos capaces de, de, de generar una sociedad más inclusiva y más igualitaria, que es uno eh, de los pilares del de derecho por un lado y de la agenda por el otro. ¿no? Entonces, más información, eh, invertir en información, invertir en sistemas de información, que esos sistemas de información sean accesibles, que, que la ciudadanía tenga acceso a esa información y, y cuanto más desagrada, pues más, más potente. ¿sí? Más, más, más potente. Muy bien. Solo falta 30 segundos. No, vale, para responder tu sí. pregunta, Dale. la pregunta de calidad. Sí, sí. Eso hay una, un contexto que, de incertidumbre que necesariamente es el cambio climático. La calidad eh, está relacionada con la, eh, la forma, eh, con la, eh, las dinámicas de los recursos, cómo se presentan, etcétera, ¿no? y cómo se contamina y cómo se depura, etcétera. Eh, Primero, indicadores para poder saber cuál es la situación real. Y segundo, la incertidumbre del cambio climático. Estamos hablando de 2030, el cambio climático ya estamos experimentando y hay una modificación sustancial en cuanto a las dinámicas de los recursos hídricos. Entonces, eso es un tema eh, que, frente a todo el contexto de incertidumbre que estamos hablando, eh, esto se ve, eh, incide con una... Eh, potencia mayor el tema del cambio climático. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. Eh, simplemente agradeceros a todas y a todos vuestras reflexiones, el haber podido compartir un poco vuestra experiencia y vuestra visión, eh, para intentar aclarar un poco más ¿no? de qué estamos hablando cuando, cuando hablamos de los derechos al agua de saneamiento, cuál es un poco el encaje ¿no? eh, en el marco de la agenda y cuáles son los pasos que tenemos que seguir eh, trabajando para a esa garantía de los derechos. Eh, agradecer a todas las personas que han estado conectadas, a las personas que han, que han eh, compartido sus preguntas. Decir también que esta sesión eh, ha quedado grabada, la vamos a compartir a través de la página web de Ongawa. A todas las personas que si os habéis inscrito en el webinar, os vamos a hacer llegar el enlace para que podáis volver a, a, a, bueno, a, a visualizarlo. Y de nuevo, muchas gracias a todas las personas en la mesa por compartir vuestra visión. Y bueno, yo creo que eh, esto es un paso más, porque lo que denota todas las cosas que han salido y todos los cruces y reflexiones que han salido es que hay mucho mucho que seguir hablando, mucho que seguir eh, discutiendo para avanzar hacia, hacia esa realización de los derechos al agua y saneamiento, para hacerlo realidad y para poner en el centro a las personas más vulnerables para que no queden atrás. Te lo dicho, muchas gracias a todas. Muchas y, muchas gracias. Gracias.